Ya son las once de la mañana con casi cinco minutos y estamos eh, dando inicio a nuestra sesión pública del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Como todos los eh, sábados, hoy tenemos eh, la fortuna de tener con nosotros al eh, doctor eh, José Antonio Crespo Mendoza. Es licenciado en Relaciones Internacionales del Colegio de México con una maestría en Sociología Política y un doctorado en Historia por la Universidad Iberoamericana. En 1993 participó como investigador invitado en la Universidad de California de San Diego. Es articulista del diario El Universal y analista del programa de análisis político primer plano desde el 2022. Actualmente es investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica. Y el día de hoy nos va a hablar precisamente de lo que va a suceder el próximo año con los partidos políticos, con los ciudadanos. Eh, eh, y nos eh, podremos nosotros eh, hacerle preguntas y también ustedes que los que los que nos siguen por radio por, perdón por internet en por la página de Facebook Live eh, y al final de la sesión eh, trataremos de dar respuesta a las eh, interrogantes o preguntas que puedan surgir del público. Bienvenido doctor, este es su casa, este buenos días. Gracias. Ah. Sí. Bueno, a llamar la aclaración de que ya no estoy en el CIDE, Ah, muy bien. Sí, sí, sí, sí. O, o sea, salió como muchos. Ya lo destrozaron, ya lo cooptaron, ya todo el prestigio que tenía se lo están echando a la basura. En fin, este, ya estoy por mi lado y estoy justamente más metido en la cuestión ahorita de buscar una candidatura común para el 2024 desde luego también tratar de lograr, porque mucha gente dice, no se concentren tanto en la presidencia, sino váyase sobre el Congreso, para que no tenga mayoría morena y por lo tanto haya un contrapeso. Algo que se logró parcialmente, pero sí se logró en 2021, quitar la mayoría calificada, pero ahora incluso si se pudiera quitar también la mayoría eh, absoluta a morena para lo cual se requeriría efectivamente que también por cada uno de los 300 distritos vaya un solo candidato de la oposición. Si eso ocurre, la probabilidad de ganar la mayoría absoluta es muy, mucho más alta, evidentemente. Entonces sí, sí también, también se está tomando en cuenta eso. Pero yo no, o muchos de los que estamos en esto, no queremos darnos por vencidos, derrotados de antemano en la presidencia. Es complicado, va a ser muy difícil, pero se puede todavía. Ahorita uh, hay muchos escenarios hacia adelante porque hay muchas incógnitas que no se han despejado. Es muy difícil saber exactamente qué va a pasar, quién va a ganar, si va a haber coalición o no, si Movimiento Ciudadano se va a unir o no a la coalición. En fin, cuáles van a ser los efectos del, de la elección del Estado de México. O sea, hay muchas cosas. ¿Quién va a quedar a final de cuentas en Morena? Yo tampoco tengo muy claro quién va a ser el candidato en Morena. ¿eh? No doy por hecho que necesariamente vaya a ser Claudia como mucha gente ya lo da por hecho. Yo todavía creo que pueden pasar cosas allá adentro. Eh, en fin, son muchas las, las incógnitas a despejar, por lo cual no nos queda más que hacer escenarios. Pero bueno, por lo pronto estamos concentrados, les decía yo, en el Frente Cívico Nacional, pero está va por México, hay una organización de exgobernadores panistas que también forma parte de esta agrupación que se dio en llamar UNIDOS, entonces, ahí están varios de los gobernadores. Está Medina Plasencia, eh, que me he coincidido con él en algunas reuniones. En fin, son seis o siete. Está otra que se llama Sociedad Civil México, que hace muchos spaces muy importantes constantemente. En fin, somos seis o siete, pero a su vez vinculados con otras organizaciones, muchas de ellas locales. Este, eh, y, y Frente Cívico por lo menos tiene capítulo en todos los estados seguramente Guanajuato, no sé quién lo, lo dirija pero seguro que también ahí hay bueno, entonces lo que se planeaba al principio es hacer una primaria una primaria como tal es muy difícil y de entrada el PAN dijo yo no le entro a una primaria segundo, ¿quién la va a hacer? ¿la podría hacer el INE? no, legalmente el INE no puede hacer una primaria para candidato puede hacer para otros cargos, pero no para candidato. Segundo, cuesta carísimo, lo tienen que aportar los partidos, aún en, en el caso de que Lini hiciera algún ejercicio, este, eh, entonces ya decimos, a ver, no se puede una primaria como tal, vamos a buscar alternativas, y hay un grupo al que pertenezco, de muy poca gente ahorita, que ha estado trabajando en proponer un modelo para seleccionar al candidato, ahí está Claudio X. González, Participa con ideas Luis Carlos Ugalde, está Marco Antonio Baños, ex consejero electoral, eh, eh, y varios, eh, Claudio, con varios de sus asistentes. Y hay alguien que va, no me acuerdo de su nombre, representando este grupo de gobernadores o ex gobernadores del PAN. También está presente. Bueno, de este grupo que nos hemos reunido cada semana, ya salió un proyecto para ir depurando a todos los que se quieran inscribir como candidatos, los que levanten la mano y cumplan los requisitos mínimos legales, Entonces está Demetrio Sodi ya levantó la mano Gustavo de Hoyos, está este, eh, bueno el que, todos los que han levantado la mano, ¿no? El PAN también falta, ¿no? Pues está Vila que puede ser también el, el de Querétaro, está este, el que fue gobernador también con ustedes de Guanajuato en fin entonces, porque no oigo. Sí, no ¿Eh? oigo bien. Y, y, y entonces la idea es ir depurando, o sea, son fases para ir depurando de acuerdo a encuestas, de acuerdo a debates, de acuerdo a distintos métodos de calificación. Pero la idea es que al final sí haya un cierto número de urnas físicas, porque eso sí puede impactar mediática y políticamente, aunque no sea todo el país, no se puede. Pero algunas, pero el hecho es decir, si hay urnas físicas y gente metiendo su boleta, para contrastar fuertemente con el método de encuesta de Morena. Si no, aquí la gente sí está participando. Los que quieran ir a la urna físicamente, que se pondrán no sé cuántas, pues pueden ir. Y si no, por voto electrónico, que hay muchas dudas sobre si se puede hackear y todo eso, pero quienes están ahí, que saben de eso, dicen, hay métodos que, que son absolutamente blindados. Que, ...que prácticamente no se pueden hackear... ...en fin, eh, ellos tienen sus métodos, sus mecanismos... ...y la idea, es de que, la idea es de que la gente que quiera... ...con su credencial se meta a una página, se inscriba... ...para estar en el padrón de la gente que quiera... ...o sea, la, la invitación va a ser abierta... Eh, ...el que quiera participar puede participar... ...con su credencial de lector, con su número... ...y luego el día que se haga ya el ejercicio... La mayoría lo hará por vía telefónica, electrónicamente o por computadora. Y algunos irán físicamente a donde se pongan aquellas urnas. Esa es la idea. Con debates, con eh, también una encuesta, en algún momento encuesta, encuesta general, para ir viendo más o menos cómo van las intenciones de voto, e ir depurando y que al final queden tres, ya, ya para la buena, donde ya la gente va a participar directamente, que quedarían tres candidatos, precandidatos los que hayan quedado más arriba en el procedimiento previo. Bueno, más o menos así está, no, no me meto con más detalles, se, se presentaron con alternativas para que los partidos y los precandidatos, la idea es también ir directamente con los precandidatos, eso ya se está haciendo, no solo con las dirigencias de los partidos, sino directamente con los que ya levantaron la mano. Entonces ya hay reuniones del Frente Cívico con De La Madrid, con Claudia Ruiz Macié, Beatriz Paredes, etcétera, ¿no? Gurría, en fin. El, el que no ha querido ir a esas reuniones es Santiago Ucril. Ese no ha querido ir, pero la de, los demás que han levantado la mano, sí. Eh, y lo que yo, y bueno, y lo que vemos de problema es esto. Yo, yo veo dos problemas compartidos por mis colegas ahí en, ese, en el Frente Cívico. Y Claudio X. González también comparte eso. Vemos, por el lado del PAN, creo que, que, que es un obstáculo el hecho que hayan salido con, con ese acuerdo del PRI a decir, el PRI decide para el 23 y nosotros decidimos, no al candidato, sino al procedimiento, con las reglas del PAN. Bueno, ya tuvimos oportunidad de hablar con Marco Cortés, los del Frente Cívico, a decirle, oye, es que eso no va a generar confianza. De lo, lo que importa es que el candidato, quien vaya a ser, quien decida la ciudadanía, salga de un procedimiento amplio creíble, equitativo y con participación ciudadana la más amplia posible ahorita más que el candidato cuando preguntan ¿quién es el candidato que puede derrotar a Morena? no tienen a nadie fuerte, lo que decimos mucho es ahorita lo que más importa es el procedimiento y el candidato que salga de ese procedimiento vendrá con la legitimidad de que fue un procedimiento amplio, nuevo totalmente nuevo eso no ha pasado nunca que los ciudadanos de verdad puedan incidir en la candidatura de un partido, no nomás los militantes, sino los ciudadanos. El PRI hizo su ejercicio aquel en el, en el 2000, pero fue una cosa ahí más bien simulada, en fin. Esto sería genuino, auténtico. Y la idea también aquí es de que haya una especie de mini-INE, es decir, cinco que van a llevar a cabo todo el procedimiento, cinco personas no vinculadas con partidos que lleven el consenso de los partidos pueden ser consejeros en fin, eh, gente que no esté vinculada con los partidos para darles confianza a todos, que serían los que llevarían el procedimiento organizar los debates, organizar las consultas, llevar a cabo el programa de, de votación electrónica, en fin, tomar las decisiones del procedimiento como si fuera un INE, pero en pequeño y en fin, ahí también hay ciertas ideas, eh, pero el chiste es que la, los, quienes formen ese este organismo, lleven el aval de los partidos y de los candidatos en general. Bueno, entonces está haciendo eso, hablar con los candidatos directamente por encima, por fuera de las dirigencias y por otro lado con las dirigencias. Pero decía yo, el principal problema que vemos es eh, eh, eh, este, el pan, ¿no? Eh, porque, porque no quiere, eh, no quiere soltar eso que ya logró de, eh, con el PRI decir tú te encargas del 23 ya tienes a tus candidatos y nosotros manejamos con nuestros estatutos a partir de nuestros estatutos el procedimiento no lo quiere soltar Marco Cortés y le hemos dicho también a mí me invitaron con una en una plenaria con todos los diputados del PAN y estaba Santiago a mi lado y les dije esto les dije oigan yo también formé parte, bueno, me invitaron de alguna manera a participar en el Frente, eh, ¿cómo se llamaba, ProMéxico en 2018. Eh, eh, y les dije, yo les dije antes de que nombraran candidato, les dije que no sea un procedimiento vertical como lo fue. No, y no era tanto por Anaya como candidato. Dije, pues Anaya, a mí me parece un cuate abusado, en fin. Yo sé que hay muchas reservas de Anaya, pero les dije, en fin, es pues un cuate que habla bien, lo conozco personalmente, lo he tratado. Dije, no, el procedimiento es lo que estuvo mal, porque, y así se los dije yo al Frente en 18, se los dije a, los, a quienes estaban formando el Frente, estaba Santiago Klein en esa ocasión también, estaba Graco Ramírez, estaban los del PRD, estaban los de Movimiento Ciudadano, algunos. Les dije, si viene un una, uh, candidato popular desde arriba, sobre todo del PAN, que es el partido más grande, los perredistas o muchos perredistas van a votar por López Obrador, y muchos de Movimiento Ciudadano también. Eso les dije, y, y además va a haber ruptura del PAN, todavía no se había roto Calderón con Margarita. Les dije, y se va a romper, y eso, pues, hace daño, mal que bien. Me decían, no, no rompe Margarita ni Calderón, porque eso favorecería a, a, a López Obrador. Y yo les decía, no les va a importar en ese momento. Si les juegan chueco, se van a salir. Ya es lo que pasó. Ya cuando salió Anaya, ya me separé yo del frente, porque hicieron justamente lo que yo consideraba que iba a salir mal. Ya con los datos posteriores, ya de la elección del 2018, te encuentras con que el 50% de quienes votaron por el PRD para diputados no votaron por Anaya, votaron por López Obrador y algunos por el Bronco, porque el Bronco también jala ese tipo de voto. Dividido, 50% de perredistas no votaron por Anaya y el movimiento ciudadano, 70% no votaron por Anaya. Y yo decía, no es tanto que sea del PAN, sino cómo surgió. Si, sale, si hay un procedimiento abierto donde compitan de todos los partidos, es más probable que el candidato que de ahí... Aunque no sea tu favorito, votes por él porque es producto de un procedimiento democrático donde la mayoría de los ciudadanos decidió entonces, más fácilmente que sale fulano de tal que no era mi candidato, no era mi favorito, no importa ese salió de un procedimiento democrático voy a votar por él, es más probable, si salen con un procedimiento manejado con el PAN ahí medio este que democrático pero no muy claro, y que salga un candidato del PAN que sería lo más probable y de hecho estamos pensando muchos que tienen en mente a Santiago Krill la gente no va a creer mucha gente ha dicho, si me imponen candidato yo no voto, no votaré por Morena, tampoco voto por, lo, por la oposición, se van a la abstención o al voto nulo. Entonces lo fundamental es que salga un procedimiento sí, bien, abierto, creíble, que, este, eh, que no esté manejado por un solo partido, sino más bien por los organismos, organismos cívicos con el visto bueno de los partidos, pero que no sea el panel que maneje el procedimiento porque nadie va a creer en ese procedimiento, sobre todo si sale un candidato panís, que es lo más probable. Va a ser como repetir de alguna manera lo que pasó en el 2018. Bueno, Marco Cortés hasta ahorita no quiere ceder. Algunos piensan, algunos me han dicho por ahí, que es que ahorita, antes de la elección del Estado de México, a su propia militancia le tiene que decir, oye, yo dejé que el PRI pusiera candidatos en 23, pero a cambio me jalé el procedimiento o la el liderazgo, la mano, para el 24. Ahorita no podría renunciar a eso, por lo menos antes de la elección del Estado de México, ok, y que a lo mejor después ya se flexibiliza, y entonces sí acepta que sean los organismos cívicos que, que quienes lleven a cabo este procedimiento, precisamente para darle credibilidad. Bueno, pero usted esté pendiente, ¿qué va a decidir Marco Cortés? Si le entra esto o no le entra esto, y lo hacen ahí a su manera, y yo creo que ahí fracasaría todo el asunto el otro asunto pendiente es movimiento ciudadano yo tuve la oportunidad de desayunar con Dante él me buscó por cierto para hablar y eso fue hace como un mes o tres semanas algo así antes de que antes de que Cepeda renunciara a la candidatura todavía estaba pensado en que él iba a competir Cepeda y platiqué con Dante porque ha visto mis comentarios que yo digo si movimiento ciudadano se separa de la coalición le van a echar la culpa al Movimiento Ciudadano, va a salir perdiendo, es lo que yo pienso. La gente lo va a culpar, va a decir que están jugando con López Obrador por abajo de la mesa, aunque no fuera cierto. Yo no lo creo, yo por lo que conozco de Dante, lo que he visto y gente que está cercana a él, el pleito con López Obrador es real, fue real, y Dante realmente está enojado con López Obrador y vota en contra de sus iniciativas. O sea, yo creo que sí hay pleito, pero mucha gente, yo lo que he dicho, les va a echar la culpa a ellos si van por su candidato propio y eso es lo que le dije yo a Dante respecto del Estado de México y me dijo no, no, no, el PRI y el PAN van a perder en el Estado de México y la gente va pues, a voltear a Movimiento Ciudadano él cree todavía eso, nada más que Cepeda fíjense, Guadalupe Acosta habló con Cepeda y con, junto con algunos pristas y lo convencieron de retirarse lo convencieron de que ni iba a ganar obviamente pero que le iban a echar la culpa a Movimiento Ciudadano de la derrota probable de la oposición en el Estado de México. Y él aceptó y dijo, sí es cierto, no me conviene, voy a dejar de ser senador, voy a perder, me van a echar la culpa, mejor me salgo. Él lo decidió, ¿eh? No Dante, él lo decidió en pláticas con ONGs y con algunos priistas. Y de hecho, la idea original era que él saliera a decir, me salgo porque no quiero que gane Morena en el Estado de México. O sea, ya enfilándose a vincularse a la coalición. Sin embargo, esa no fue la explicación que dieron. Lo que luego me contó Guadalupe Acosta fue que cuando a Dante le dijeron, después de la plática que yo tuve con Dante, donde todavía él decía, claro que va Juan Cepeda y va a sacar 15 puntos, le dijo Juan Cepeda a Dante, oye, no voy por esto, esto y esto, no voy. Y Dante no le quedó más remedio que aceptarlo, pero le dijo, pero yo, yo voy a manejar la narrativa, no vamos a decir que es para que no gane Morena, porque eso nos cierra la posibilidad de poder ir por nuestro lado en 24. Dante todavía está pensando que la posible derrota y probable derrota, además, de la coalición en el Estado de México va a hacer que mucha gente voltee a ver a Movimiento Ciudadano. Yo no creo que sea en automático. El hecho de que Movimiento Ciudadano, aunque no compita Cepeda, no sea parte de la coalición, va a provocar que también mucha gente, y que le esté pegando al PRI, o que están pegándose, va a provocar que mucha gente también le eche parte de la responsabilidad al Movimiento Ciudadano. Pero en fin, son los cálculos del Movimiento Ciudadano. Yo espero, porque sé que mucha gente dentro de ese partido, si están por la coalición, muchos, el propio, ¿cómo se llama? García, el de Nuevo León, salió y dice, yo quiero competir, pero con la coalición. Eh, Enrique Alfaro también ha mandado esos mensajes, y el propio Colosio, el, jo, el, el joven Colosio, que no se ha decidido que, que no quiere participar por varias razones pero hace poco dijo, miren lo voy a considerar, porque mucha gente me está diciendo que compita y todo eso lo voy a considerar, pero si acepto competir, va a ser con la coalición yo no soy militante del movimiento ciudadano, dijo bueno, eso está bien, porque eso está presionando a Dante, y yo espero que a final de cuentas se genere una presión dentro del propio Movimiento Ciudadano para sumarse a la coalición en 24, pero es un wishful thinking, no es un cálculo de que así va a ocurrir es una esperanza, una expectativa que tenemos muchos de que obliguen, dice Guadalupe, en parte a quienes conozcan a Dante, dice a Dante no lo puedes convencer, lo puedes vencer, pero convencer cuando él ya tiene una idea fija entonces, aquí sería que el propio Movimiento Ciudadano mayoritariamente dijeran, Dante, tenemos que ir con la coalición, ¿sí? Y que nuestros candidatos compitan en este procedimiento abierto y que se negocie, obviamente, si ganamos, pues que una secretaría, lo que ustedes quieran, pues un gobierno de coalición. Espero que eso ocurra, porque si efectivamente el Movimiento Ciudadano va por su lado con otro candidato, el que sea, ya las probabilidades se reducen casi a cero del triunfo de la oposición. Entonces, miren, la proyección que yo tengo de escenarios, porque hay muchísimas cosas que platicar, por supuesto, pero les digo esto, que es en lo que yo he estado últimamente en esta dirección de formar esta coalición con alguna posibilidad de triunfo. De todas maneras, está difícil. Bueno, yo lo que sí creo es que de todas maneras, por lo que he visto, por lo que se ve, la oposición va a perder en el Estado de México. Yo desafortunadamente, aunque no participe Juan Cepeda, creo que todo apunta a que de todas maneras gana la coalición, de perdón, Morena. ¿Por qué? En parte porque está en duda cuál va a ser la, la, la actitud de, del mazo. A lo mejor no entrega la plaza, pero según me han dicho tampoco está haciendo nada para que gane su candidata. Está como con las manos afuera. No le está ayudando a Morena como hicieron otros gobernadores priistas pero tampoco le está echando todas las ganas. Simplemente está como, yo no me meto. Y eso obviamente no ayuda. Pues si son ellos los que están gobernando el Estado de México. Segundo, porque Morena sí está haciendo todo lo que hizo el PRI en el Estado de México en 17, lo está haciendo ahora Morena. O sea, el gobierno está volcado, los gobernadores están volcados. Se distribuyeron por gobernadores, que acuérdense que son 22, contando la Ciudad de México, distritos del Estado de México para que trabajen ahí, incluso con recursos y todo, o sea, está volcado, es una elección de Estado, parecida o si quieren, más o menos y semejante a la del 17 con el PRI nada más que ahora con Morena pues claro que tienen una gran probabilidad de ganar las encuestas ahorita y ya no falta mucho para la elección vean cómo hay un 15% de distancia, de ventaja y ya acabo de ver una encuesta ayer donde ya la hacen sin Cepeda, y no subió la oposición, subió Morena, un poquito. Es una encuesta por ahí, o muchos se van a abstener, otros se van a abstener, porque otras encuestas dicen que los que estaban pensando votar por Movimiento Ciudadano, detestan tanto a Morena como al PRI y al PAN. Entonces muchos se van a abstener, otros, según esta otra encuesta, se van con Morena, no todos, pero algunos pero no subió la oposición, no subió. Con lo cual, ya podemos muy bien ciudadanos decir, ya ven cómo era, no era yo, ok. Pero, pero sí creo que desafortunadamente, la, la, la, ojalá me equivoque, yo cuando hago pronósticos que no quiero hacer, siempre digo ojalá me equivoque, pero es lo que estoy viendo. Este, creo que va a perder la coalición. Y ahí puede tener dos efectos. Desde luego, no es positivo para nosotros, porque el Estado de México tiene un efecto simbólico muy fuerte. No es en automático, nunca ha sido que el que el que gana el Estado de México gana la presidencia. Ya van tres veces que, que, que el PRI perdió la presidencia en 2000, pero tenía el Estado de México. Perdió en 2006, sí, y perdió en 2018. Entonces no no es automático, pero el impacto anímico, sobre todo ahora que están probando la coalición, pues van a decir ya ven. PRI, PAN, PRD, no, no ganan, no, no ganan, no, no, no, no, no logran retar realmente a Morena. Eh, mucha gente se puede decepcionar, mucha gente se puede, los propios partidos de oposición, y ahí yo veo dos posibles efectos que son los contrarios, es como eh, ya asumiendo la derrota de, de la coalición. Una de dos, o se vienen para abajo, incluso se podría pelear el PRI con el PAN, ¿eh? ¿Por qué? Porque muchos panistas en el Estado de México, donde también tiene fuerza el PAN, no, no es mayoritario, sí le pueden echar la culpa al gobernador. O sea, yo estoy viendo un escenario en donde muchos panistas digan, pues claro, porque el gobernador del Mazo cedió o no le echó ganas o no hizo nada. Los priistas no están jugando chueco otra vez. Entonces puede haber un distanciamiento entre PRI y PAN, que se traduzca en que la coalición del 24 ya ni siquiera vaya en lo que ahorita vamos. Ese es un escenario que espero que no sea el adecuado. El otro es el escenario contrario, que al, al ver la derrota del Estado de México se pongan las pilas y digan, tenemos que ir más, rap más fuerte, más despiertos, más avispados para el 24. O sea, que más bien sea un estímulo para decir vamos a echarle todo al 24 porque ya vimos que si nada más hacemos las cosas a medias, perdemos o sea que genera un estímulo para decir, a ver movimiento ciudadano ya vente para acá, vamos a negociar, a ver vamos a sumar Marco ya suelta el procedimiento para, para que sea un procedimiento legítimo y que el candidato que surja de la oposición llegue con esa legitimidad de un proceso abierto democrático, confiable, creíble con participación ciudadana a lo mejor se ponen las pilas, a lo mejor se despierta la oposición, porque si sí la vemos bastante rezagada, bastante como que no se están poniendo bien las, las, las pilas. A lo mejor una derrota en el Estado de México provoca eso, que se pongan todo el mundo las pilas y decir vamos a echarle el último jalón porque si no sí vamos a perder, desde luego. Bueno, yo espero que eso sea en lugar de que simplemente se sientan derrotados y hasta se pelee el PRI y el PAN pero puede ser cualquiera de las dos cosas, no lo tengo claro. ¿Cuál va a ser la reacción ante lo que yo casi ya considero un hecho? Ojalá me equivoque otra vez una derrota de la coalición en el Estado de México. Espero que la segunda, que se ponga entonces a decir, vámonos en coalición en todos los distritos y vamos a hacer este procedimiento que nos proponen las, las organizaciones civiles para tener un candidato, el que los ciudadanos decidan y apoyar todos, que si salió del PRI, pues ese que si salió de, de Movimiento Ciudadano, pues ese. Que si es del PAN, pero no es Santiago Ocril, sino otro PANista, pues ese. <risa> el que sea, el que decida la ciudadanía, pero todos apoyarlo, porque de lo contrario y entonces fíjense, ahí van los escenarios. Cuatro escenarios básicos para la elección de, de, ya del 24, la presidencial. Sobre la base, yo ahí comparto también lo que dicen muchos colegas, López Obrador va a hacer todo para ganar por las buenas o por las malas, ya lo sabemos. Él, para él no está contemplado la derrota de su partido, se le viene para abajo todo. Para él es gana Morena sí o sí en el 24, con plan B o sin plan B, todo eso está pendiente también. El plan B, a ver qué pasa con la corte, en fin, ojalá que le echen abajo. No importa, aunque echen abajo el plan B. López Obrador va a hacer todo lo que pueda, legal o ilegal, para que no pierda Morena, para que gane Morena. Va a recurrir a lo que sea, ya está recurriendo, recursos de Estado, movilizaciones, clientelismo, presiones, lo que sea para que gane Morena. Entonces, hay cuatro escenarios básicos sobre la base de que López Obrador no va a aceptar una derrota y va a hacer todo para que gane su partido lo que sea. Bueno, un escenario, la oposición se debilita, a lo mejor hay más de un candidato de oposición, no sale bien el procedimiento este que estamos hablando para un candidato y gana Morena con un margen muy amplio. Bueno, un poco como en el 18 pues ya, ahí ya, ahí ya no hay nadie va a decir nada. Si hay dos candidatos o tres de la oposición o salió un candidato malo o el procedimiento salió mal, y gana Morena con un margen de 10 puntos o 15 o 20 o los que sean, pues ya vamos a dar por hecho que ganó Morena, punto, como en el 18. el 18 mucho no nos gustó el resultado, pero ¿quién puso en duda el resultado? Nadie. Bueno, así podría ser en ese primer escenario. Segundo escenario, la oposición pierde, pero por muy poco margen. Es decir, gana Morena, pero por muy poco margen. Dos puntos. Ahí se empieza a ver problemas. Porque la oposición va a decir, me hicieron fraude, ahí están los recursos públicos, ahí está la, pu la publicidad, ahí están los acarreos, que hoy mismo vamos a ver, a ver también cómo funciona otra vez, este, ahí está el clientelismo, ahí están los servidores de la nación que forman parte del gobierno, pero están haciendo campaña para Morena. O sea, la oposición y muchos ciudadanos, los que nos hemos movilizado en las marchas estas, vamos a decir, oye, no, no, no, espérate, un poco lo que pasó en 2006 ¿no? Que yo, yo yo expresé mis dudas en 2006 no dije que hubiera habido fraude, pero dije sí, cierto, con un margen muy pequeño, con muy pocas irregularidades puedes cambiar el resultado. Entonces, eso podría ser nada más que ahora del otro lado, y decir oye, nos ganaste por dos puntos, por decirlo, pero, pero, pero vaya todos los fraudes que hiciste, esa va a ser una elección de Estado, va a ser elección de Estado, ya está empezando a ser elección de Estado, igual que la del Estado de México. Entonces, ahí puede haber un conflicto postelectoral, impugnaciones movilizaciones pero que creo que de todas maneras quedaría morena a pesar del margen pequeño creo que quedaría morena bueno tercer escenario gana la oposición pero igual nada más que por un margen pequeño gana la oposición por dos por ciento o sea el escenario al revés un triunfo reducido apretado de la oposición ese es el tercer escenario ¿Qué pasa ahí? López Obrador no lo reconoce, moviliza a toda su gente, y sí creo que tendría la fuerza y la capacidad desde la presidencia para revertir el resultado. Yo sí creo que un triunfo de la oposición, con un 2% te lo revierte López Obrador. Sí lo creo. Creo que tiene la fuerza suficiente política, ¿eh? No, no digo que legalmente, ni que sea derecho eso. Creo que tendría la fuerza para revertir el resultado. Y decir fraude, etcétera no pero con un margen entonces el único escenario que nos queda como posible para que ganara la oposición es un triunfo amplio de la oposición un triunfo con un margen muy amplio es lo más difícil pero no es imposible se los digo por qué <coughs> según yo, según mis cálculos eh, yo creo por varias razones que, que ahorita no os pongo porque llevaría mucho tiempo yo calculo que el candidato o candidata de Morena, tampoco estoy seguro que vaya a ser Claudia, pero bueno, que el candidato de Morena va a sacar máximo 45 puntos, no va a sacar 53 como López Obrador, no creo que saque 55, en fin, yo creo que llega a 45, incluso con recursos del Estado y todo lo que vayan a hacer, llega máximo a 45, pero podrían ser 40, ¿eh? o podría ser menos. No creo que el candidato gane abrumadoramente, el de Morena. Sí puede ganar, digo, 45 es un porcentaje de todas maneras respetable, 45. Bueno, en ese caso, si hay un solo candidato del otro lado, y un candidato que sí surja legítimamente, etcétera, o sea, si se dan las condiciones que estamos buscando, sí se dan, y del otro lado tenemos un solo candidato de la oposición, incluido Movimiento Ciudadano, pues, ¿Le quedan 55 puntos? ¿Tienes 10 puntos de ventaja en ese escenario? 45 para Morena, 55 para el opositor. 10 puntos de ventaja. Eso ya no es tan fácil de revertir. Y si nos ponemos optimistas, póngale más abajo. Morena gana con 40 puntos, pero del otro lado tienes al candidato con 60 puntos. Ya tienes 20 puntos de ventaja. Ahí, aunque López Obrador, esa es mi posición. Aunque López Obrador diga también que le hicieron fraude, que le hicieron trampa, que los empresarios, que lo que quieran, pues ya no es tan fácil revertir un triunfo con 10 puntos, 15 o 20 de ventaja. Ese es el escenario en el cual la oposición puede ganar y que se le reconozca el triunfo. Y Reconozca en el sentido de que ya no lo puede impedir. López Obrador jamás va a decir: nos ganó la oposición bien. Ya lo conocemos, ya sabemos. Pero a lo mejor no puede revertir el resultado. Para mí ese fenómeno sería parecido, o yo estoy pensando, en ese escenario cuarto, la experiencia con Trump. Trump no reconoció, él dijo que le hicieron fraude, pero no pudo revertir el resultado. Bolsonaro tampoco reconoció el triunfo, pero no pudo revertir el resultado. ese sería lo que yo esperaría en ese escenario que pasara. Si la oposición hace las cosas bien, para, para resumir, si la oposición hace las cosas bien, al margen de lo que pasa en el Estado de México, puede ganar con 10 puntos, 15 o 20 de ventaja. Y ahí sí ya estaría más difícil para López Obrador echarlo para abajo. De todas maneras va a patalear, de todas maneras, él quién sabe hasta dónde va a estar dispuesto. Acuérdense que López Obrador, así ya lo vemos, pero muchos lo vemos así desde hace mucho, es alguien que jala la cuerda, jala la cuerda hasta que el de al frente ceda. Si el de enfrente no ceda, no cede, él tampoco. Se puede romper la cuerda con las consecuencias que sean, no le importa. Y eso lo va a hacer otra vez. Yo digo que es como el juego ese de chicken, ya saben, ¿no? Donde dos automóviles van en contra a ver quién se raja, ¿no? Él no se raja. Si del otro lado tampoco se rajan, chocan. No importa. Y si eso es un desastre para el país, no le importa. Él no va a ceder, él va a jalar la cuerda hasta donde aguante. Él no se va a quitar del, del, del auto. Él no se va a quitar. Esto lo hemos visto mil veces. Y decía yo, ya si quieren para terminar y hacemos comentarios y preguntas, ustedes, pero así es, así es como estoy viendo yo las cosas. ¿Por qué López Obrador no va a permitir mientras estén dentro de sus posibilidades, repito, legales o ilegales o lo que sea, que pierda Morena. No no está en la disposición de Cedillo de que yo voy a respetar el triunfo, gane quien gane, pues obviamente no. Está en la disposición, a mí más bien me parece que es una posición parecida a la del PRI de 88. Yo no pierdo la presidencia y te voy a hacer lo que tenga que hacer para no ceder la presidencia. Esa es una actitud que tiene López Obrador. Digo, para mí, son de hecho casi casi los de 88, los que le robaron la elección a Cuauhtémoc o a Cloutier si quieren también, son muchos los que están ahorita gobernando. El propio López Obrador estaba en el PRI y no reclamó, del, y seguía en el PRI, y no reclamó el fraude. Barlet, Marcelo Ebrard, Monreal, pues, pues son, son los que hicieron el fraude a Cuauhtémoc bueno, o estaban en el PRI. Eh, bueno, esa es la disposición de López Obrador no voy a permitir que pierda mi partido, ¿por qué? porque de acuerdo a como él ha puesto su gobierno como la cuarta transformación histórica, si pierde va a quedar en una farsa todo va a quedar en una farsa, decir oye pues mira tu cambio histórico la gente, el pueblo, los ciudadanos te mandaron a volar a la primera, a los seis años yo sé que ese proyecto de todas maneras no va a ser lo que dice ser, pero si gana Morena puedes todavía mantener la idea y el discurso y el decir yo ya dejé sembrado el cambio. En cambio si pierde ya, ya, es decir, fue una farsa fue una vacilada tu proyecto disque histórico y de la mano a eso viene su megalomanía histórica, que sabemos que vaya que si sí es megalómano, de aparecer en los libros de historia cosa que nunca va a pasar, pero él seguramente piensa que sí puede pasar, junto con Hidalgo, con Juárez, con Madero, y ahora Lázaro Cárdenas, por supuesto. Él se está poniendo como copartícipe de lo del 38, en sus anuncios de hoy, decir, seguimos haciendo historia, ¿quién es mi general Cárdenas y yo? Ah, no, bueno, pues todo eso se le cae, si pierde Morena en el, en el 2024. Te vas a basurero de la historia, como él dice. No te vas con, con los héroes, te vas al basurero de la historia. Hasta, y a lo mejor hasta más abajo que Echeverría. Pero además, además de esas dos inconveniencias que son intolerables para él, quedas expuesto a que te llamen a cuentas de todo lo que sabemos que está pasando y que ha pasado en este gobierno. Entonces, yo ahí sí no creo que haya pacto de impunidad. Ha habido pacto de impunidad en casi todas las los eh, cambios presidenciales que hemos tenido y que por supuesto que hubo pacto de impunidad con, con Peña Nieto el propio López Obrador lo ofreció desde antes públicamente y parte de lo que yo pensaba de la elección pasada antes de que se diera la elección es claro que Peña Nieto va a aceptar el pacto de impunidad pues si está peleado con Anaya, Anaya lo está amenazando que lo va a meter a la cárcel, ya no subió mid pues claro que me acojo al pacto de impunidad que me estás ofreciendo y te ayudo que sea la transición de terciopelo como lo fue pero creo que aquí no habría pacto de impunidad y creo que lo sabe López Obrador quienquiera que vaya a ser el candidato de oposición no creo que le va a conceder pacto de impunidad, entonces va a quedar desprotegido y eventualmente lo puede llamar a cuentas no lo puede permitir él no lo puede permitir, por eso va a hacer lo que sea, incluso incendiar el país si es necesario para no entregar el poder a la oposición. En el cuarto escenario que yo pongo, con un triunfo amplio por la oposición, a lo mejor no puede, a lo mejor no puede impedir que llegue la oposición, pero lo va a intentar. Va a intentar lo que sea con tal de que no llegue la oposición al poder. Por eso, sea cual sea de estos escenarios, salvo el primero, yo veo una elección altamente conflictiva. Va a ser lo contrario del 2018. Y no me refiero al resultado, me refiero al procedimiento. El 2018 fue creíble, tranquila. Digo, si hubo fraude fue el que le hicieron a, a, a Naya, a echarle la PGR. Esa fue la parte sucia de esa elección. Pero todo lo demás, la organización, pues, no, todo estuvo bien, ¿cuál? No? Lo dicen los propios morinistas, dice Pigmenio. Oye, la elección del 18 fue impecable el resultado absolutamente, elección limpia. ¿Entonces ¿Por qué quieren cambiar el sistema electoral? Porque ya no quieren que la elección sea como la del 18. Quieren garantizar el triunfo a como dé lugar. Entonces yo sí creo que de todas maneras, salvo el primer escenario donde la oposición se, se desmorona al grado en el cual nadie ponga en duda el triunfo de Morena, en ese caso, en todos los demás, Va a ser una elección jaloneada, competida, impugnada, protestada, probablemente con movilizaciones de un lado o del otro. O sea, sí va a estar complicado, salvo en el primer escenario, que por otro lado está, está horrible para nosotros, ¿no? Pero en cualquiera de los otros tres va a ser una elección complicada, jaloneada, difícil, impugnada, eh, cuestionada de un lado o del otro. Y a mí... Sí, tengo cierto temor, lo digo, que eso genere una crisis política de fin de sexenio, que eventualmente se traduzca también en crisis económica. Acuérdense, la crisis económica del 94 tuvo origen político, ¿eh? La economía estaba funcionando muy bien a principios del 94, hasta donde entiendo, no soy economista, pero las reservas internacionales eran muy amplias. ¿Y qué pasó? Pues todo lo que pasó en 94 políticamente, como se fue concatenando las cosas, el levantamiento zapatista, la duda sobre si era Camacho o era Colosio, la muerte de Colosio y luego la muerte de, de Ruiz Macié, pues todo eso fue haciendo que los capitales se fueran, se fueran, las reservas internacionales quedaran y luego Salinas no quiso devaluar él, como era la regla escrita del régimen, el que va saliendo si hay que devaluar, Devalúa el presidente que sale, no el que entra. Y Salinas no quiso y le dejó, como dicen, la economía con alfileres a cedillo. Bueno, esa crisis de 94, que fue tremenda, tuvo, fue consecuencia de lo político. Entonces, en condiciones totalmente distintas, porque lo de, de, lo de ahorita es muy distinto a lo de 94, pero lo que estoy diciendo, una crisis política derivada de un conflicto electoral o de un problema electoral sí puede eventualmente afectar también la economía. Pero en sí mismo, de todas maneras, políticamente, con instituciones débiles, con el nivel de polarización que traemos, que yo no lo había visto. Conoce que, que ya llevo una edad, yo estoy desde, en lo político desde Echeverría, ¿no? Nunca lo había visto esta polarización, no sé ustedes, ¿qué, qué les parece? Siempre ha habido diferencias. Yo fui muy crítico del PAN también en su momento. Bueno, pues no llegábamos a este nivel. Se podía hablar, se podía platicar, incluso con los PRIistas. Yo fui crítico del PRI siempre. Sin embargo, podías platicar con los PRIistas y de hecho de ahí se aquí muchos amigos y te decían, oye, yo creo que, nos ha... creo que estás viendo las cosas mal, pero se podía platicar civilizadamente con argumentos. Ahorita no. Ahorita no se puede. Ya no digas con los dirigentes y miembros del partido, Morena. Ni siquiera con sus este, seguidores, que son tus amigos, que son tus parientes. No, no se pueden platicar civilizadamente y tranquilamente con argumentos. O sea, la polarización, y de aquí al 24, no sé de la polarización, crece. ¿Crees? Lo estamos viendo, lo estamos viendo en todos lados. Yo, yo, yo que he sido seguidor de las sesiones del INE, del IFE, desde que se fundó, nunca había visto lo que está pasando ahorita esas mentadas de madre ya prácticamente, esas acusaciones directas, nunca había visto yo eso en sesiones del INE o sea, el ambiente está particularmente polarizado porque así lo ha provocado el propio López Obrador o sea, lo que va a pasar en el 24, sea lo que sea este, es producto de lo que ha hecho y lo que sigue haciendo López Obrador, él está cambiando las condiciones tan, tan benéficas electoralmente y políticamente del 18 desde, desde el punto de vista de la estabilidad de la credibilidad, etcétera, las está echando a la basura y vamos a tener el escenario totalmente contrario, complicado, difícil, polarizado, con una elección, salvo en el primer escenario, peleada. Pues eso es lo que yo veo y claro que estoy preocupado. Por eso, además decir, bueno, tenemos que echarle todo el esfuerzo para tratar de lograr que el escenario de los cuatro que les he puesto sea el cuarto. Pero no es el más sencillo de lograr, no es el más fácil, además que tenemos que empujar eh, para que eso suceda y convencer a los partidos y convencer a los dirigentes, que esa es la alternativa que tenemos. Que si se van por otro lado, si se descuidan, si, si no se ponen bien las pilas, si cometen errores, si les ganan las ambiciones a nivel de candidatos, etcétera, no va a salir bien. Y además, además de que pierda la oposición, pues nos, podemos entrar en, un, en una situación políticamente delicada. Entonces, bueno, así estoy viendo las cosas y como siempre que hago pronósticos desagradables, como les digo, yo digo, ojalá me equivoque en esos escenarios, en los oscuros, ojalá me equivoque. Pero es así como estoy viendo yo las cosas. En fin, ahí la sí. dejo. Doctor, usted nos habla de un, de una eh, situación muy caótica que nos, en la que nos encontramos, que vemos todos los días, y ¿qué piensa usted de la posibilidad de una guerra civil? Pues mira, cuando me preguntan también del ejército, porque la otra vez es decir, el ejército qué va a hacer en esa situación conflictiva, yo y la mayoría de mis colegas, muchos de ellos que conocen al Ejército de cerca, otros que lo estudian particularmente, dicen, sí, el Ejército está con López Obrador y hemos visto un cierto grado de partidización desde el 46, cuando fue despartidizado el Ejército por Ávila Camacho. Ahorita vemos un poco, no totalmente, pero hay ciertos rasgos de partidización del Ejército. Pero muchos coinciden que no llegaría al grado de decir golpe de estado. Por ejemplo, si en el cuarto escenario, de plano López Obrador dijera, la elección fue un fraude, está toda sucia, el INE, y vamos a declarar nulas las elecciones por mis pistolas, no porque lo diga el tribunal, sino yo, con respaldo del ejército, muchos piensan, o pensamos, que el ejército no llegaría tan lejos. Ojalá. Pero hay quien dice, ¿quién sabe? Bueno, este... También me han dicho que dentro del ejército no todo el mundo está unido, que no todos ven bien a López Obrador, que hay mucho descontento también en distintos niveles, no solo la tropa, sino también dentro de los mandos. Hay mucha gente que no le está gustando lo que está haciendo López Obrador. Eso es riesgoso, porque un ejército dividido en una situación de crisis política donde se llegue a perder la gobernabilidad es peligrosísimo. Yo espero que no se llegue a tanto, pero... Pero si estamos hablando de esos escenarios donde está el país polarizado, donde no hay diálogo, es un diálogo de sordos, no, no, hay, no hay posibilidad de, de hablar en serio con argumentos, con datos, ya no, no la hubo en todo este gobierno, pero ahorita menos. Debilidad institucional, está golpeada y golpeada y golpeada, ahora sigue el INAI, este, se está debilitando la institucionalidad. Con el PRI no teníamos democracia, pero tuvimos institucionalidad fuerte. Y esto en parte explica la estabilidad, que es la mayor, la de América Latina, la mayor estabilidad somos nosotros, más de 100 años. Bueno, en parte porque habían esas instituciones, como dijo, yo, yo a veces pongo las cosas al revés de lo que dijo Calles. Calles dijo en 28, México deja de ser un país de caudillos para pasar a un país de instituciones. Yo digo que ahorita estamos al revés, México está dejando de ser un país, no digo que ya ocurrió, pero que eso es lo que está pasando, está dejando de ser un país de instituciones, ya olvídense si democráticas o no tanto, pero la institucionalidad, para uno de caudillos, y de hecho de, de un caudillo, pero podría ser otro que, que lo sustituya, otro caudillo, en fin, pero, pero, pero con una institucionalidad afectada, debilitada, ya no es ni la del PRI, de los sesentas, tampoco es lo que estábamos, veníamos construyendo, o tampoco sería, todavía queda, la, la democracia que hemos construido en los últimos 30 años, pues esa, si vuelve a ganar Morena, pues la van a acabar de tirar. Y sobre todo, la otra, la otra cosa que López Obrador va a querer hacer, también por las buenas o por las malas, es el Congreso. Es tener, ya lo ha dicho, lo que no pude hacer ahora porque los opositores y los conservadores me lo impidieron, mi sucesor o sucesora sí lo va a poder hacer. Entonces también se va a ir sobre el Congreso, para tener la mayoría suficiente, que haga lo que no ha podido hacer en términos de reformas. Por eso digo que va a ir con todo López Obrador y por eso es que sí veo yo un panorama delicado. Espero que no se rompa la estabilidad de ese grado, pero que nos vamos a acercar a eso, sí. Espero que no lleguemos tan lejos, pero que nos vamos a acercar a una situación de riesgos de ingobernabilidad, sí. Salvo el primer escenario que ese más bien ahí lo que, lo que tronaría sería la democracia, pero no habría propiamente un conflicto postelectoral, sino ya ganó otra vez Morena, ganó con ventaja, pues ahora sí nos vamos despidiendo de la democracia en los siguientes seis años, hasta nuevo aviso. Eso sí, pero sin poner tan en riesgo la estabilidad. Pero los otros tres escenarios sí nos llevan a una situación delicada. Tanto como para que se rompa ese nivel, pues no. Pero, pero después quién sabe, es decir, nos, nos meten un, en, un, eh, en un escenario no solamente durante la elección, sino que ya queda todo debilitado, o sea, no es nomás durante las elecciones y que ya digan, pues López Obrador le arrebató, supongamos el tercer escenario, la oposición ganó con dos puntos, López Obrador se impuso y arrebató, pero pues ya, ya pasó la elección, ya así como en el 2006, no, queda queda la cosa mal repercute sobre todo el sexenio no nada más es en la época electoral puede quedar el asunto ya dañado, el asunto de la institucionalidad y la gobernabilidad puede quedar ya dañado y para el siguiente sexenio es decir, ese, es, ese es el riesgo eh, puede parecer catastrofista, sí el otro día yo veía una entrevista que le hicieron a mi muy querido amigo Bernardo Barranco pero que está más de ese lado, y Huchim Eduardo Huchim que también hemos sido amigos. Pero ellos están más de, lo, de, de aquel lado, no tan desparatados como otros. Pero los oía yo diciéndole a Sabina, pues esos que están diciendo que la democracia ya se está acabando y que puede haber bronca electoral, pues los vemos muy catastrofistas. Y dice Bernardo Barranco, como es especialista en cuestiones religiosas, Dice, yo le agrego apocalípticos, <risa> digo yo, ojalá tengan razón y que lo que estemos viendo, pero no soy el único que ve las cosas así, muchos colegas, muchos colegas, estamos viendo el riesgo de lo que puede pasar en el 24, ojalá sea catastrofismo y ya, y que de, vera, de verdad no esté en juego lo que estamos viendo, pero en fin, eso es lo que estamos viendo. Gracias, doctor. ¿Alguien más quiere participar? Paco Montiel, adelante. Sí, bueno, buenos, buenas tardes ya. Muy interesante escuchar su disertación, doctor Crespo. Y bueno, primero lo que quiero enfatizar es que yo tengo una visión muy a, a partir de la constitución de lo que, de nuestra condición vigente define como democracia que no es un sistema electoral sino un sistema de vida y en el terreno yo veo que lo que estamos viviendo en México lo que hemos vivido es que la democracia del electoral no ha pasado y seguimos ahí y que me preocupa mucho porque los signos que están acompañando esta etapa de nuestra vida electoral democrática está muy contaminada por la presencia y la intervención de los de, de, de los cárteles de la droga, que según yo escuchaba en un reportaje no sé qué tan cierto y verídico sea, qué tan comprobable sea, que ahora en lugar de los siete carteles que hubo cuando empezó la gestión de este gobierno federal había siete carteles y que ahora son diecisiete, lo cual me hace pensar que las, los procesos electorales están fuertemente contaminados por la presencia del crimen organizado. Lo, según yo, fue muy palpable lo que pasó en el gobierno de Tamaulipas, en la elección de Tamaulipas, y que Tamaulipas ahora, pues ya, las, los signos son que quien gobierna en cierta medida al estado pues es el crimen, el gobernador es un colaborador de ellos. Ahora con la, el secuestro de los ciudadanos norteamericanos que este, aparecieron unos muertos, otros vivos, pero que el cártel del Golfo les mandó a los cinco responsables de haber cometido esa, ese secuestro y esos homicidios. Entonces, me parece inaudito que el gobierno federal y los gobiernos de los demás estados Tranquilamente vean lo que ocurre en este sentido de contaminar y de dar este señales de que el crimen está este inmerso de tal manera que los ciudadanos somos vulnerables en cualquier cosa. Aquí en Guanajuato estamos con la terrible experiencia de las seis mujeres que primero se reportaron como desaparecidas y ahora ya cinco se encontraron casinadas, muertas y en este caso, lo que estamos viendo es que los gobiernos, independientemente del partido que los dirija o que los este, gobierne, están en una este, acecho y una pues no sabemos si es una vinculación o una alianza. Lo mismo pasa en Jalisco. Este, ahora que la nena decía del bloqueo de la carretera, pues ayer hubo uno muy fuerte en la autopista de Aguascalientes a, a León porque también hubo problemas y los hay muy fuertes con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, bajo su punto de vista, doctor, ¿qué es lo que los ciudadanos podemos en un momento dado realizar como acciones cívicas y democráticas para tratar de contrarrestar este efecto? Pues nosotros no tenemos ni los abrazos porque francamente a mí me parece un dilate haber dicho esa ese ese lema que por lo visto pues de ahí no se ha movido. Y también otra cosa que quiero aclarar es que, o me voy a agregar, es que el proceso democrático se hizo creíble a partir de que los ciudadanos hemos intervenido en los procesos electorales en muchos aspectos del proceso. El INE no es Lorenzo Córdoba, los y los consejeros, el, el INE en todo caso está dirigido y está conducido y representado por los por el Consejo General pero los ciudadanos somos los que en un momento dado tenemos la capacidad, pues con lo que hemos visto, ¿no?, de movilizar verdaderamente a los ciudadanos que ya no queremos ver cómo se destruyen las asociaciones, cómo se destruyó el federalismo, cómo se está destruyendo la división de poderes, cómo se está destruyendo la credibilidad en la Suprema Corte de Justicia, y realmente lo que vemos son verdaderos destrozos a lo que es la vida institucional del país. Entonces, me gustaría ver su punto de vista sobre esto que le comento, si le parece razonable. Muchas gracias. Por supuesto. No metí yo la variable del narcotráfico, que es muy importante, por supuesto. Porque yo no soy especialista, el tema es muy complicado. Oigo a los especialistas lo que dicen, pero claro que hemos, lo que hemos visto sí es una participación incluso cada vez mayor del narcotráfico en las elecciones. Antes era muy a nivel municipal, antes de la elección y decían, este candidato no me gusta, o te, o, te o te apegas, o te quitas, o te matamos, vaya que han matado a muchos. Otros se salían mejor desde antes, y, ya me amenazaron, yo mejor me salgo y entonces ellos pueden meter al suyo, o, a, o, o, o alguien que esté trabajando con, con ellos. Pero en 21 ya vimos una participación más directa en algunos estados, en narcotráfico, en el día de la elección, ya no lo previo, y ya no nomás a nivel municipal. Ahí ya en algunos estados del norte entraron a las casillas, las censuraron, pusieron cabezas, no sé, ahí, en fin, ya directamente en la elección en estados donde ganó Morena. Entonces, bueno, no, hay muchos in in in indicios y elementos, aunque no haya pruebas o no las tengamos, de que claro que hay vínculos de Morena con, por lo menos con algunos de los cárteles, no digo que con todos. Pues hay muchos indicios, por supuesto, la DEA debe tener claramente muchos elementos de decir, claro, que hay vínculos de, de este gobierno, con, por lo menos con algunos de los de narcotraficantes. Obviamente todos pensamos en el cártel de Sinaloa porque vaya señales salido de sobra. Pero sí creo que en Sonora participaron, en Sinaloa. En San Luis Potosí de plano se lo dieron a, a un miembro de los de los cárteles que hay por ahí, a Gallardo, ahí de plano ya se lo dieron, la gente de San Luis me dice, no, no es que se esté vinculado, él es parte de un grupo ahí mafioso, etcétera, desde hace tiempo, fueron, fue alcalde también de San Luis, su, su papá, o pues esa familia, pero ahí, ahí dice me dicen todos mis conocidos de San Luis, pues claro que son están vinculados, son parte del narco de allá, de esos grupos, pues. En fin, sí creo que están trabajando con Morena, y eso también puede ayudar a inclinar la balanza a su favor en la elección. Pero es un asunto muy complicado, por supuesto, no lo manejo bien, no lo detecto. No sé qué se puede hacer, me dicen, ¿qué hacemos? No tengo idea. A veces es una cosa que se sale, se sale, se sale del control, en parte porque el gobierno no quiere hacer lo que podría hacer, en parte porque aunque quiera a veces tampoco puede, ya está muy, muy fuera de control eso pero sí hay, sí hay un elemento de participación electoral y, y estoy de acuerdo con que la democracia no es solo electoral y que es en lo que más hemos avanzado, de hecho fue el eje el eje de la transición democrática fue el electoral después del 88 el INE, el tribunal pero eso sí se tradujo en algunos otros elementos de democracia, como son División de poderes, cuando el PRI perdió a la mayoría absoluta en 97, ya no podía ser como un partido hegemónico. Perdió la capital, perdió cuántos estados ha perdido. O sea, sí te ha llevado a ciertos equilibrios que antes no había. ¿Sí? Lo electoral sí nos ha llevado a ciertos contrapesos, a veces más, a veces menos, pero sí se ha traducido en otros elementos de la democracia. Las instituciones autónomas, pues algunas funcionan mejor que otras han ido evolucionando, en fin, si sí hay un cuadro, lo que nos faltaría en democracia es rendición de cuentas, con lo que, con lo cual legales, me refiero yo, a penalizar la corrupción. En eso casi no hemos avanzado. Desde el pri meten a uno o dos, acuérdense, no. Desde Echeverría pues metían a, a uno a dos, no, aquí, a, luego la quina luego este, con Peña Nieto el Vester pero siempre es así como uno o dos, hoy es Emilio Lozoya y fue Rosario Robles, casi siempre son uno o dos, casi siempre adversarios del presidente en turno y ahí quedaba Fox ofreció que iba a cambiar eso desde mi punto de vista yo lo critiqué no lo hizo yo hice más a fondo de veras a de veras, pero no quisieron ahí yo me acuerdo haberlo platicado con muchos de ellos con Krill, en fin, es decir, váyanse sobre los PRIistas, no todos, pero, pero metan, ¿sí? Y, y no pasó. Este, y sobre todo también habría que ser firme en eso con los suyos propios, no nomás con los del partido adversario. Creo ahí que esa fue mi principal crítica a Fox en su momento, que esa parte que él ofreció no se cumplió. López Obrador ofreció lo mismo, y tampoco lo está haciendo, evidentemente, es obvio. Entonces, esa parte sí falla, esa parte sí de democracia la tenemos muy mal, estamos muy mal en corrupción y somos, creo que creo que somos de América Latina el país con más impunidad legal. Y también en corrupción seguimos con los niveles de 3.6, de 10, andamos en, no, 3.1, ahorita estamos en 3.1. Casi siempre toda la trayectoria desde que se mide eso, lo de la corrupción, desde 95 creo, hemos andado en tres, con Fox la expectativa de cambio nos mandó al 3.6 cuando Fox llegó al siguiente año, pero pues era la expectativa ¿eh? porque luego bajamos otra vez a 3.2, 3.1 con Peña bajamos a 2.8 2.9 y ahorita volvimos a subir, pero subimos a ¿cuánto? 3.1 lo mismo de siempre, ese es el promedio o sea, obviamente tampoco López Obrador cumplió lo que, lo que dijo en ese sentido, al contrario protege a los suyos. Ah, yo le tengo confianza a vale. ya con eso. Yo le tengo confianza a Delfina. Se acabó el asunto. La, la, la, la fiscalía electoral, que es la que pone los castigos penales, está en manos de Morena, está en manos de un amigo que fue luchador de la democracia, que juntos hicimos muchas cosas por la democracia electoral, que es José Agustín Ortiz Pinquete. Y ahorita está haciendo justamente lo que combatíamos antes. Decíamos que parte del, de la democratización electoral era que las, los tres árbitros electorales no estuvieran en manos del partido gobernante, el, el, el INE, el Tribunal y la Fiscalía Electoral. Y la Fiscalía sí ha estado en manos de la gente cercana a los partidos y ahorita está en manos de Morena. Ya exoneraron a Pío. Ortiz Pinchetti exoneró ya a Pío. No se va a meter <ríe> con Delfina, a pesar de que el Tribunal dijo, sí hubo delito. Y si sí, Delfín está involucrada, pero a nosotros no nos toca aplicar la parte penal, sino a la Fiscalía Electoral, nada, ni va a pasar nada. Entonces, sí, en esa parte de rendición de cuentas estamos atrasadísimos. No hemos llamado cuentas a ningún expresidente, cosa que en otros países de América Latina sí. Nosotros no. Esta parte de la impunidad, estamos atrasados y es una asignatura pendiente. Y es un elemento fundamental de la democracia, estamos de acuerdo. Sin eso, hablas de una democracia de baja calidad. Pero tampoco López Obrador lo quiso hacer. Y si pierde, entonces sí podría ser él. Yo digo que si pierde, si llegara a perder y se lo dan a la oposición, se va a ir a Cuba, exiliado, protegido. Esa es mi hipótesis, por eso le está dando tanto a Cuba no solo por afinidad ideológica claro. es, si yo pienso aquí y luego también luego los gringos lo que tengan de la DEA, mejor me voy a Cuba y ahí, en dado caso no digo que necesariamente vaya a ocurrir creo que López Obrador lo tiene en la mente si me salen mal las cosas y me vuelvo vulnerable me voy con mi amigo de Cuba que ya le hice bastantes favores es una hipótesis nada más, pero en fin creo que no hemos avanzado en eso casi nada Procede la luz, no. Antibáñez Cantero, por favor. Toda la exposición que usted ha hecho, me atrevo a agregarle unos puntos. Primero, López Obrador no es ningún genio, es un pragmático. Desde su derrota en el 2006 aprendió, porque cuando lo ganó la primera vez el Departamento del Distrito Federal, fue una concesión que Santiago Krill negociaron ahí. Eso no tiene caso hablar de eso. Hoy, él aprendió en 2006, no eran los puntos débiles. Hoy, el ejército está bajo manos de Audemaro. Audemaro es el que tiene pegazos. Dos, los militares y el, la marina de una serie de concesiones increíbles, por lo que usted ha mencionado. Cuba lo que ha mencionado. Lo que sí queda muy claro y quiero ser muy preciso, es que López Obrador no va a soltar el poder por las buenas. Por las buenas. Él está decidido, pase lo que pase. Y nos ha traído engañando. Nos ha engañado que se pelea contra DIFE, contra LINAI. Se pelea con todos. Va seguirnos engañando. A mí lo que me da tristeza, doctor, es ver comentócratas que leen, y no digo nombres para ofender, que es un genio en la mercadotecnia. No, no, hay ningún genio en la mercadotecnia. Agarra Palacio Nacional todas las mañanas y dice las tonterías que dice y ofene a quien quiere, no en ningún genio. Él está haciendo algo que supo y aprendió a tiempo. Primero, el Poder Judicial, en muchos de los estados, de las entidades soberanas, están muy débiles, doctor. El 95% de la gente humilde no acaba de llegar a primera instancia, uno. Los, los partidos políticos no existen, doctor. Los partidos políticos... Eh. Perdón, han dicho sus este, miembros que componen los partidos políticos, no existen. El, el instituto, un partido político, es una institución pública. Pues desgraciadamente hoy está cubierta o por pillos, o por traidores, o porque el gobernador en turno del partido general, que escoge del fin. Todo eso lo conocen los personas. Entonces no hablo de una brillantez, hablo de un pragmatismo. Y cuarto, tiene amenazados. A los gobernadores. Pregúntenle a Quirino, pregúntenle al que acá, de mandar a Canadá, pregúntenle al cuate este que va a Santo Domingo. Y ojalá, y de lo más no tenga el valor de romper ese hito histórico de amenaza que tienen. Porque el problema está en la amenaza que él tiene sobre ellos. Y tiene el mejor revólver, y usted lo sabe mejor que nadie: el mejor revólver que él tiene es, es el de la FGR, que es Manero. Que es Manero agarró. Y metió a la cárcel a la hermana, a la hija de la suegra del, de este, del gobernador de Estado de todo México. Entonces, estamos viendo que su estrategia es muy sencilla. Tiene ya sentado en la mesa dos jugadores que el mexicano no había visto. Uno es el crimen organizado, y hay que ver porque también el crimen organizado está, está dividido. Hasta en eso es brillante, en eso López Obrador. Los divide, los hace peleas entre sí. Y el otro tiene al lado, sentado a los gringos. Todo eso, y sin caer en el sueño, la contienda de la oposición, yo soy parte de la oposición, por convicción, contra, es contra López Obrador. López Obrador, desde que me metí a la contienda contra López Obrador, me queda claro que no quiere soltar el poder. Y finalmente quiero cerrar, doctor, aparte de darle las gracias, diciéndole algo muy importante. Lo que hizo... Este de hoyos se me hace una traición al movimiento ciudadano, una gran traición, porque no trae nada en el brazo para competir. Y pregunten a los mexicanos lo que están diciendo de él, me caen para cansar un programa de radio. con ves esas cosas, a mí no me desalientan, doctor. No voy a morir voy de rodillas, voy a morir parado, voy a pelear por la oposición, pero sí estoy convencido desde un principio de que voy a luchar contra López Obrador que no quiere soltar para nada la presencia. Y lo que dijo es muy cierto. Sin tratarlo, el señor está preparándose preparándose para irse a Cuba. Para sus guardaditos. Segalmex, todos, ahí están los guardaditos. Son un tonto, no se da cuenta. Finalmente acá usted en Yucatán, doctor. Quiero dejar ¿Sabe usted que no hay empleos? A todas las familias le están dando que el bienestar, que los hijos, que todo. No hay empleos en los hoteles. No hay, no hay trabajo en hoteles, en cocina, porque era en Kidney dirigiría a trabajar. Trae muy controlado la parte sur. Hablo de Yucatán, porque Avira lo tiene, lo tiene en la bolsa. Le dio contrato a sus amigos en, el, en este Maya. Acabo de estar hace 10 días, ¿eh? No me platicaron. Y eh, va usted a trabajar, y todos están metidos en los programas de los de la tercera edad. Vaya usted a Chafa y de lo mismo. Eh, es. Es lo que está haciendo el señor es muy, muy interesante, no inteligente de ver lo que está haciendo lo que más me preocupa y se lo dejo ahí porque usted es México es ver que muchos comentó Cardas, con sus comentarios dividan más a la gente opinen para quedar bien o no sé para qué pero dividen más a la gente y la desantean y la desorientan ojalá y nos ayuden todos a quedar un verdadero Frente de oposición, sea quien sea, pero que sea un frente de oposición, con tres garantías. Primero, que no sea corrupto, que sea experto en políticas públicas y que tenga una familia integrada. Esos son tres bases fundamentales para verlo como candidato para combatir a López Obrador. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Yo estoy básicamente de acuerdo con, con lo, que, lo que dices. Este, casi en todo, prácticamente, todo. Sí, yo tampoco pienso que sea un buen comunicador López Obrador. Cuando muchos colegas dicen eso, les digo no, oigan, un buen comunicador es alguien que tiene capacidad de convencer al otro de lo que tú estás pensando. O sea, cuando hay una divergencia de pensamiento, ¿cómo? Con argumentos, con lógica, con elementos para decir, oye, pues fíjate que tienes razón. Ese es el buen comunicador. Y de pronto en la política sí he conocido yo a gente con una gran capacidad de persuasión y de convicción de hacerte cambiar lo que estás viendo. Oye, yo, ta, tenemos un diferendo en eso, en otro te dice, oh, mira, tal, tal, tal, tal. Bueno, pues creo que tienes razón, ese es un buen comunicador, no el que descalifica, el que insulta, el que calumnia, el que no piensa como él. Eso es, eso es un demagogo. Yo claro que hago la diferencia enorme entre un buen comunicador y un demagogo, que, que, que tiene capacidad de engañar, sí, a ciertos sectores. Eso es otra cosa, eso no es un buen comunicador, es un buen demagogo. Yo digo que Maquiavelo le aplaudiría a López Obrador en su capacidad de engañar a tanta gente, no a todos, pero sí a tanta gente, sí, con claro. esas mentiras tan burdas, además, con un discurso así que se contradice, y sin embargo, entonces es un buen engañador, que, pero no un buen comunicador. Y es, en eso hago yo también la diferencia, digamos, como tipos ideales, el demagogo con el estadista. No, pues López Obrador, de estadista, yo no le veo nada. Yo, pues, pura demagogia. Pero los demagogos, nos advertían los griegos, tienen capacidad de engañar. Y por eso pueden llegar al poder. Y desde el poder empezar a hacer desastre y medio. Eso desde los griegos nos decían. Parte del problema de la democracia, que no es un sistema perfecto, es que a la hora de las votaciones llegue un cuate que les dé por su lado, que los diga qué tal, que les... Se, que les genere esperanzas por un lado, así sea con utopías, y por otro lado les despierten las venganzas, los rencores, y votan por él. Digo, lo hemos visto en la historia cuántas veces. Y ya con ese poder empiezan a hacer de las suyas. Pues se convirtió la democracia en demagogia, decían los griegos. Sí, y, pero el demagogo no tiene nada que ver con, con un estadista, que también lo ha habido, pero no tiene nada que ver. Entonces yo estoy de acuerdo. López Obrador sus recursos son otros y esa polarización, esa, ese discurso que él tiene, eh, no es propio de él, es el populismo de siempre, es, es muy típico, que no está conmigo, no está contra mí, los otros son conservadores, traidores a la patria, eh, eh, son los responsables de que ustedes estén mal, pues lo han dicho desde Mussolini, desde, desde, es más, otra vez desde demagogos griegos, es siempre la misma pues, eh, dinámica. Y de hecho, eso es lo que recomiendan los documentos del Foro de Sao Paulo. Yo he insistido mucho desde el principio de este gobierno y un poco antes, decir, oigan, lo del Foro de Sao Paulo es en serio. El Foro de Sao Paulo es este organismo con varios partidos de América Latina de izquierda. Hay algunos más moderados, pero muchos son propiamente partidos bolivarianos, ¿no? Así si les decimos, pues ya, este, el foro se lo formó Fidel Castro con Lula en Sao Paulo pero tú ves los documentos de, de ahí y claramente te dicen, usa la democracia, como es más difícil llegar por revolución ya, ya no, ya, no es lo, ya no es tan fácil, lo hizo Cuba, Nicaragua, pero llega por la vía democrática y una vez que estés ahí, con el poder que tengas, empiezas a desmantelarla en la medida de lo que puedas, según cada país. Bueno, Chávez lo hizo casi al 100%, Ortega no se diga, y algunos intentos por aquí, Argentina, etcétera, ¿no? Pero ese es, tú desde el poder empiezas a desmantelar la democracia y dicen, fíjense, transforma la democracia burguesa, todavía le dicen democracia burguesa como los antiguos marxistas a la democracia liberal, y cámbiala por una democracia popular, ya populismo, el caudillo que toma decisiones y habla en nombre del pueblo y que les hace consultas para que salgan lo que él quiera. Pues, eso, eso viene en el foro de San Pablo y te dice claramente, jálate al ejército, captura las, las autoridades electorales, métete en la educación para que metas tu doctrina. O sea, lo que han estado intentando hacer, con, con mayor o menor éxito, todas las instituciones autónomas, o subordínalas o las para que no sean un estorbo. Toda la democracia burguesa estorba. ese el, Es el discurso revolucionario. Es el mismo discurso marxista adaptado al siglo XXI, finales del XX. Pero claramente es un, es un proyecto antidemocrático, claramente. Y, y te lo dicen ahí sin ambajes. Entonces yo desde el principio dije: oigan, vean, ay, estás exagerando. Incluso colegas no obradoristas, muchas veces me dijeron, cada vez menos, porque cada vez se está viendo que sí iba por ahí pero al principio es, eh, no, vela. sí no no es demócrata, pero hombre, no. eso del Foro de Sao Paulo es muy exagerado, ¿cómo crees? Bueno, creo que cada vez lo del ejército, pues ahí viene también, dale al ejército y ya es lo tuyo y dale todo y ahí viene, ¿no? Entonces, pues claro que vamos por la vía bolivariana, pero como ellos mismos reconocen, cada país dependiendo de las circunstancias, en unos países es más rápido que otros, más fácil que otros, pues depende con qué te enfrentes aquí tenemos una democracia que mal que bien habíamos construido con todas sus limitaciones 30 años, pues no ha cedido tan rápido, ahí se está defendiendo, pero quién, quién sabe qué pasa después, están los norteamericanos que no, no sabemos bien a bien qué podrían hacer en todos estos escenarios oscuros que hemos manejado pero igual no hacen nada tampoco, ¿eh? digo, Trump le importó un cacahuate lo que hiciera aquí López Obrador o no, a Biden le, que, tiene ciertas preocupaciones en lo energético, etcétera. ¿En qué momento podrían los norteamericanos entrar y decir ah no, párate, párate, párate ya, no no vas a llegar a una dictadura? No, no sé, están manejando ahorita lo de, eh, como amenaza, como advertencia, lo de los narcos, ¿no? De declararlos como terroristas. También Trump usó esa, esa carta en su momento, también llegó a decir pues a lo mejor declaramos como terroristas a los cárteles y ahí nos podemos meter como queramos. No creo que lo hagan, pero es una carta que ahí están manejando para presionar. Entonces, bueno, de todas maneras lo que quería decir es la circunstancia de México tampoco es idéntica para nada con la de Venezuela, mucho menos con la de Nicaragua ni con la de muchos otros países latinoamericanos, pero la directriz sí la está siguiendo López Obrador, puntualmente, y él espera que con su triunfo del 24 pueda continuar por ahí, además lo ha dicho. Sí, por si eres tan amable, perros. Sí, gracias. Bueno, pues Toño se ve aquí como un hijo de la transición, y no solamente un hijo de la transición democrática de México, sino un partícipe siempre apasionado y siempre eh, es el rey de los escenarios, como ustedes pudieron ver. O sea, siempre ha trabajado su mente para ir creando escenarios. Y eso es lo, lo, lo, lo importante de estar platicando en esta ocasión con, con, con, con José Antonio Crespo. Eh, Toño, yo lo que quisiera pre preguntarte es ¿qué, qué cuestión diferente juega en esta ocasión la ciudadanía y los grupos eh, de la sociedad organizada para poder enfrentar un deterioro democrático y sobre todo una cuestión que no se ha tocado, que es el planteamiento de la oposición. Digo, pues vamos a, a quitar a López Obrador y al obradorismo y 4T, pero sí. pero ¿por qué? Lo vamos a canjear ¿por porque en la narrativa, por lo menos, que hay desde el oficialismo es pues van a regresar al PRIAN, entonces la pregunta que te haría y una, algunos comentarios al respecto tuyos, pues ¿por qué queremos cambiar? O sea, ¿hacia dónde, hacia dónde tendríamos que ir? ¿O lo dejamos a, simplemente a una restauración del anciano régimen. Sí, es una pregunta que todo el mundo se hace, totalmente pertinente por supuesto, siempre en todos los foros, en todos los diálogos, en los spaces, sale decir, ok, no nos gusta Morena, a los que no nos gusta, pero del otro lado, ¿qué ofrecen? Porque tampoco es que, no es cierto eso de que para los sobradoristas si tú criticas a López Obrador, es que eras un total y absoluto defensor del PRI y del PAN, es una mentira total y absoluta. Este, eh, no, no es cierto que, que fuera jauja, simplemente que íbamos en un camino que había que profundizarlo, reformarlo, cambiarlo, mejorarlo, por supuesto. Cuando dicen del INE, el INE no se toca, no, sí, pero para bien, no, no para atrás. Sí, claro que se pueden hacer muchas reformas y se puede mejorar el INE y cualquier otra institución, pero no para dar marcha atrás. Eh, no se trataría de regresar exactamente a lo mismo, pero sí de recuperar el caminito de la democracia, que ese es el que está en riesgo. Yo estoy de acuerdo lo que estamos diciendo básicamente, sí es cierto, y se está trabajando en un programa para que lo saque el candidato opositor, lo están trabajando ONGs, pero también con partidos, no sé la verdad qué tan, qué tan atractivo pueda ser. Yo a veces digo, sí hay cosas que se pueden decir que hay que recuperar, que se perdieron, por ejemplo, el Seguro Popular, por ejemplo, que son del PAN además, que, que este, los comedores comunitarios, las estancias infantiles, Claro que dañaron a mucha gente y justo a la gente que dice López Obrador que quiere proteger. No a las clases medias, más o menos acomodadas, sino a los que tienen menos recursos. Yo digo que sí se puede decir, oigan, todos esos que se quedaron sin salud, se los voy a volver a, a, a ofrecer. Hay cosas que sí, pero sí tendría que haber un ingrediente nuevo. Entonces, quien sí está trabajando mucho en eso, paradójicamente, es Movimiento ciudadano ellos ya lanzaron un inicio que le dijeron el punto de partida y dijeron, este no es el proyecto acabado Esa es la propuesta para que se retroalimente con ciudadanos, con grupos, con expertos eso lo están haciendo en diferentes estados, en algún momento en Guanajuato seguro que va a haber alguna convocatoria de Movimiento Ciudadano y en los estados para retroalimentar y hasta donde yo sé, después de la elección del Estado de México, es cuando ya van a salir con su proyecto ya, este es ya nos alimentamos, ya nos re, re, re, vimos con la sociedad civil y con expertos, y básicamente esto es, y es una cosa, otra vez un poco la tercera vía, es más socialdemócrata, no es el liberalismo clásico, es más al centro del neoliberalismo sin llegar al populismo bolivariano, obviamente, ¿no? Así se está presentando. ¿Qué va a presentar el PRI y el PAN? No lo sé, sé que hay gente trabajando en ello. No sé exactamente qué van a presentar. ¿Va a ser eh, atractivo? ¿Va a sonar distinto a lo que había antes? Pues espero que sí, pero en la realidad no sé bien cómo vaya eso. No he visto yo exactamente qué propuestas están haciendo. Yo he hecho las mías por aquí y por allá. Pero exactamente cómo va ese documento. ¿Cuándo lo van a acabar? ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? No lo sé. De hecho, yo sí creo que va muy rezagada la oposición en general a lo que tendría que estarse haciendo. Este, y lo hemos dicho, pero no sé qué se va a presentar. Ahora, es cierto, eso es fundamental. Eh, lo que sí se, está, se va a presentar como algo nuevo y en principio benéfico es un gobierno de coalición, porque está en la Constitución, pero nunca lo ha habido. No hemos tenido la experiencia y se supone que, se, que de ahí podría surgir también un, un cambio de paradigma, algo distinto a lo que había, pero evidentemente distinto a López Obrador. Esa sería la idea. ¿Qué tan convincente puede ser eso o no? No lo sé. ¿Qué tanto el público en general puede entender un concepto como gobierno de coalición? No lo sé. Acuérdense que el PAN en el 18 manejó mucho la idea del parlamentarismo y también un poco cosas así que sea sí, pero la gente no, no creo que esté entendiendo ni interesándose bien en qué, en qué está, de qué están hablando. Entonces esto del gobierno de coalición puede ser una novedad, habría que tratar de explicarla. A la gente, decir, no solamente los partidos que se juntan, sino es una dinámica distinta. Y yo le apuesto a que prevalezca el voto útil otra vez, de modo. Así como en 21 dijimos, porque muchos me decían, ¿me estás diciendo que vote otra vez por el PRI? Y en algunos casos por el PAN, que a muchos los dejó decepcionados. Y ¿pero ¿Me estás diciendo que vote por el PRI en coalición? Digo, no. Te estoy pidiendo que votemos por un contrapeso contra el el prismo actual que es Morena, ¿no? Yo yo yo yo digo yo fui antiprista pero más bien no por no por las islas del partido sino por lo que representaba el prismo como cultura como práctica. Pues eso es el que tenemos en Morena re, renovado. O sea, el el mayor símbolo de esos es Barlet, ¿no? No es el único pero claramente decir qué es Morena pues es Barlet lo que era Barlet ahí está en Morena. Este, pero hay muchos ejemplos, pero digo, eso es. Entonces yo les digo, no, no te pido que votes por el PRI o por el PRIAN. Vota para frenar, vota por el equilibrio, vota por el contrapeso, para que Morena no haga lo que quiera, porque ya es otro PRI, otro de los viejos, del viejo PRI. Si queríamos contrapesos al viejo PRI, pues ahora hay que poner el contrapeso al nuevo PRI, al nuevo PRI, guinda. ¿Sí? Y eso, algunas gentes decían, bueno, pues sí. Entonces, explicarla, yo digo, yo explico la democracia cuando salen estos temas, decir, oye, pero es que ¿por quién me estás diciendo? Mira, del otro lado, ¿quién está? Alito. Mucha gente tampoco, la verdad, este, que Marco Cortés tampoco el que le despierte mucha confianza y demás. Entonces, lo saben, pero bueno, dicen, mira, ¿por quién me estás pidiendo que vote? Les digo, no, mira, la democracia, en sus, en sus fundamentos teóricos, no es votar por los buenos contra los malos, no es que ganen los buenos contra los malos porque para la teoría democrática realista no hay buenos <ríe> digo, a nivel individual, sí, pero como partidos como grupos y eso, pues igual incurren unos en corrupción que otros igual en demagogia que otros abuso de poder, dale tu poder a quien sea y la tentación de abusar del poder ahí va a estar, pues eso es Maquiavelo y es Hobbes y es Locke y son todos esos, ¿no? también a los griegos, es decir, no, se trata de contrapesar. Entonces yo pongo un ejemplo muy simple, pero que a veces es decir, la democracia es que te presentan para simplificar dos partidos. Dos partidos que pueden tener diferencias, pero que en lo fundamental no son tan diferentes. Pueden ser rateros, mentirosos, tramposos, demagogos, que no cumplan, eh, corruptos. La democracia lo que te está dando a elegir es a qué le vas a dar siempre por ciento de poder a uno de los dos o le da 50 y 50 para que entre ellos se contrapesen, para que entre ellos se vigilen, porque para que aunque quieran abusar del poder no puedan porque está el otro enfrente con suficiente poder para pararlo o para llamarlo a cuentas y cobrarle el, el abuso de poder que haga. Claro, simplificando todo, pero eso es la democracia, por eso es la división de poder. Eh, contra, en contrapeso al realismo político del que surge la democracia está el idealismo platónico, donde sí creen que hay líderes virtuosos, como el rey virtuoso de Platón, donde son buenos de a de veras, donde como mucha gente cree que López Obrador es eso. Y de hecho, su discurso está basado en ese idealismo. Yo sí soy como ustedes, yo sí soy honesto, yo no miento, yo no traiciono. Denme todo el poder, porque el derivado que decía Platón es, si vas a tener a un rey filósofo de veras preocupado por la gente que no le interesa abusar, el poder para sus beneficios, pues dale todo el poder para que le estorbas. Y ese es el marxismo también. Dale todo el poder a la dictadura, del proletariado, porque ellos representan al pueblo y van a hacer puras cosas en beneficio del pueblo. Y ese es el discurso de López Obrador. Y la gente que cree en él, se lo cree. Cree que López Obrador es un, un rey virtuoso de, de Platón. Entonces, desde el punto de vista de la democracia realista, decir, no, no, no te pido que, que votes por el, el, el maravilloso porque no hay, ¿sí? Ni por el partido resplandeciente porque no hay. Todos pueden claro. caer, todo, en todos pero, lados se crecen Navas. Pero yo, los contrapesos, otros, otros partidos, insistir en los contrapesos, si ¿sí han encontrado ese tipo de, de gobernantes, digo, tienes el caso de Angela Merkel, por ejemplo. Entonces. Sí. Tú, tú hablabas de la demagogia en Grecia. Bueno, el contrapeso a la demagogia en Grecia era la parresía, que era la obligación de los políticos de hablar con la verdad. A sí. ver, si introducimos, yo no introducimos... Yo, yo tampoco no, no soy purista. Eh, oye, un arcángeles que nos van a gobernar. No, pero hombre, gente con ciertas virtudes. Sí. Pues, No simplemente locos... este. Decididos por tener el poder contra lo que sea y aparte abusar de ese poder como nos ha tocado. Yo creo que aquí hay un ingrediente que yo no lo veo en las propuestas de la oposición. Eh, ese ingrediente es la verdad, la verdadera lucha contra la corrupción. Nadie está proponiendo nada contra la corrupción así serio que digan, miren, vamos a poner a jalar esto porque ya necesitamos poner este alto al asunto no digo ni siquiera que, que liquidemos a la corrupción porque sabemos que eso es parte de, de un fenómeno humano el cual tenemos que vivir y va a haber corrupción y hay que estarla atacando y hay pero controlarla el problema de los estados es lograr contener la corrupción para que no sea la corrupción, la corrupción el sistema Hoy lo que tenemos es que la corrupción es el sistema eh, y ya sea por el lado de Morena o ya sea por el lado de el anterior PRIAN, pues lo que teníamos era la corrupción como sistema. Entonces la pregunta que, nos, que yo me haría es, ¿cómo demonios le vamos a hacer o qué nos van a proponer para que nos den una salida para tener un nuevo sistema en donde la corrupción ya no sea el sistema? El, la, la, realmente el gobierno, la, la virtud de crear gobiernos más o menos potables, que hagan las cosas convenientemente. Las ciudades se nos desmoronan sin, sin buenos gobiernos. Entonces pues necesitamos, necesitamos alguien que dé una visión y nos ilustre cómo le podemos hacer. No sé si esto esté esencialmente en los grupos ciudadanos, porque en los partidos, en los partidos políticos, si nos vamos a la teoría de, de la cartelización de los partidos políticos, pues ahí se rompe lo que tú nos platicabas. Si se ponen de acuerdo todos, al rato pues nada más se divide en el pastel, ¿no? Este que podría pasar también en un momento dado, llegar a un gran acuerdo, si perdiera por poquito Morena y decir, pues miran. Ya vamos aquí a pararla, acá quien los repartimos, tú te quedas con Sinaloa y Sonora que ya ganaste, etcétera, y ahí no te vamos a meter a nadie que te compita. Este, los otros se quedan con, este, con los estados azules, los otros con los tricolores y tan tan, y todos como estábamos antes. Pues eso no queremos. No, claro, y existe el riesgo. Desde luego, mira lo de la corrupción, seguramente que va a haber algo, no, no, no sé lo que están haciendo al respecto. Pero la cosa es que de veras se aplique, porque mira, ese fue en buena parte el atractivo de Fox. Porque decíamos, el PAN no ha gobernado, el PAN lleva muchos años de lucha combatiendo y denunciando la corrupción del PRI. Pues bueno, hay una oportunidad ahí para que de veras se aplique las sanciones correspondientes. Yo, yo como anécdota les cuento, a mí Adolfo Aguilar Sincer me encomendó junto con Sergio Aguayo, no sé si yo creo que te lo he contado, Carlos, y Clara Hussisman para hacer una propuesta de la Comisión de la Verdad, que no se iba a referir solo al pasado, sino a la corrupción de los recientes. Y, y yo redacté el, el texto, luego se lo di a, a revisar a Sergio y a Clara, les gustó, se lo llevamos a Fox, le gustó, pero dijo, de todas maneras tengo que consultar con mi gabinete y todo eso, ¿no? Y luego me habló Santiago Krill, sabiendo que yo había hecho el documento, y me dijo, oye, pero es que tenemos que pactar con el PRI, así me digo, tal cual me lo dijo, porque si no no podemos hacer las reformas económicas porque no tenemos mayoría en el Congreso yo lo que le dije fue pero ustedes lo que nos ofrecieron aunque yo estoy de acuerdo con las reformas económicas pero lo que nos ofrecieron fue combate a la corrupción, un cambio cualitativo en la cuestión de la corrupción este, porque además los pristas no van a colaborar con ustedes dije, no, nos van a dejar colgados hombre y, y, y tú los, los van a perdonar, yo no digo que haya una cacería de brujas, como decía, pero sí cuatro o cinco, pues claro que hay y que se note una diferencia cualitativa, que empiece a sentarse el precedente de que sí se aplica la ley, no solamente a uno o dos eso yo le decía a Santiago este, le dije, si, si ustedes no se meten por ese lado, para buscar la reforma económica, se van a quedar sin nada, así se lo dije ¿eh? Ni va a haber reforma económica porque los pristas están diciendo que no van a apoyarlos. Vale, era uno de los que decía que no. Y, y, la, y lo que nos ofrecieron por lo que votamos por ustedes, que es la parte política, la parte de corrupción, también la van a hacer a un lado. Se van a quedar sin nada. Bueno, esa fue mi, mi mis apreciaciones con Santiago. Y efectivamente de la Comisión de la Verdad quedó una parte de lo del pasado. Ok, pero la parte de la corrupción, esa no. Esa se quedó fuera. Entonces, también López Obrador, parte de su atractivo fue ese. También decir, mire, como yo soy austero, soy honesto. Y mucha gente se lo creyó, porque no es lo mismo, ¿no? Eh, y, y, y por lo tanto voy a combatir la corrupción. Cero impunidad, se acaba, voy a erradicar la corrupción. Mucha gente se lo creyó. Cuando, cuando antes, durante la campaña, yo estaba en contra de López Obrador muchos obraduristas o que iban a votar por él me decían, incluso a veces colegas ¿eh? no estoy hablando así de pues, a veces colegas de nivel del CIDE ¿cuánta gente del CIDE votó por López Obrador? entonces ya están dando un disparo ¿eh? pero bueno me decían, oye pues ¿qué no quieres que se acabe la corrupción? ¿por qué no quieres votar por López Obrador? ¿no quieres que se acabe la corrupción? Pues, claro que quiero, pero no se va a acabar con López Obrador entonces, pues, él puede decir lo que sea pero si no lo aplican entonces ahorita también podemos ofrecer, seguro que va a haber un ofrecimiento en este proyecto contra la corrupción y la impunidad. Pero a la mera hora decir, sí, claro, hablan, ya hablan. Acuérdate desde La Madrid, la renovación moral. Como hubo mucho escándalo de corrupción con López Portillo, pues él salió con la renovación moral. ¿Qué pasó ahí? nada. Y luego Fox tampoco, por lo menos lo que era necesario, con López Obrador tampoco. Pues claro que tiene que haber algo ahí, pero... El chiste va a ser que en la práctica, de verdad, yo siempre he dicho, nos falta el precedente de meter a la cárcel a un expresidente. No, no, no, no sé cuál, pues. Los, los, los que tengan motivos, no. Yo no digo qué tal o cual. Los que tengan motivos, hace falta ese precedente, y no lo ha habido. Y muchos me decían también obraduristas, compaña, sí. Y dije, claro que no, hombre. Compeña ya pactó. Vas a ver que sí lo va a meter a la cárcel. No ya no lo metió yo creo entonces si no se cumple aunque ofrezcas, pues la gente también se va desencantando ya el discurso de la corrupción por sí mismo tiene que estar ahí por supuesto pero pues diciendo ¿y quién lo va a cumplir? si ya hemos visto cuántas veces que no pero estoy de acuerdo contigo sí tiene que haber algo distinto yo espero pues, de, volviendo al pragmatismo que mucha gente aunque, aunque no termine por ser convencidos del PRIAN y que no vean tan claro un cambio en el proyecto, de todas maneras digan, vámonos por el voto útil que es el equilibrio en este caso el voto útil sería si un gobierno está haciendo desastre al país y se está convirtiendo en una amenaza, como muchos lo vemos, pues el voto útil es para la alternancia ¿con quién? pues con el que hay que a su vez también le vamos a tener que pedir cuentas y también controlarlo y también frenarlo cuando haya falta, cuando haya necesidad no, pero por lo pronto vamos a quitarnos este, porque este sí está haciendo un peligro para quien así lo vemos, real, a la democracia y al país. Por lo pronto lo urgente es quitar a estos, aunque no nos convenza del 100% lo que viene. En fin, yo le apuesto al voto útil, como en, do, en 21, ese era el discurso, y le quitamos 55 diputados a Morena. Entonces, bueno. independientemente de que sí tiene que haber un proyecto, y también mencionamos nada más una cosa Carlos, tienes razón, hay gente hay estadistas hay como, como Merkel, etcétera esos, decía Maquiavelo es más probable que surjan dentro de la democracia no necesariamente todos van a ser demagogos en un contexto democrático es más probable que también surjan esos pero además, si tienes esas personas y si le das todo el poder se va a corromper, decía Maquiavelo aunque tengas a, un, a una persona realmente virtuosa de porque si sí existen no le des todo el poder porque viene la UBRIS entonces sí eh, la, la clave está en la democracia con demagogos o con estadistas pero preservar la democracia porque si no los vuelve locos el poder como dice el propio de López acuerdo, Obrador ¿no? yo, es que yo creo Memo vamos a tener que cortar aquí porque no sé si ya viste este los, uh, y sí, hay cuarenta y nueve, cuarenta y nueve comentarios. <risas> bueno, sí, este, pues no sé, pues hay que empezar a leerlos o... Yo nada más, yo nada más me gustaría decirle cómo hacerle, doctor, nada más rápido, es, ni es pregunta, para que los partidos políticos dejen de, de tener, de ser tan soberbios y entiendan que estamos luchando contra una democracia real. O sea, ese es mi tema, porque a final de cuentas esto ya va a ser de que se pongan de acuerdo y si alguien no se pone de acuerdo se sale de la coalición y le den la torre a todo lo que estamos tratando, lo que están tratando de hacer. Y como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para presionar a los partidos políticos para que no nos pongan al más popular, no nos pongan a, nos pongan a un candidato confiable, o sea, porque ese es el otro tema, es, lo deciden los partidos políticos allá arriba en las cúpulas, dos tres gentes y ese va a ser el candidato. Entonces yo yo ese sería mis únicas dos preguntas apreciaciones que realmente claro. me preocupan. Sí, no ese riesgo está ya lo estamos viendo. Yo platiqué les digo con Dante tres horas y no lo pude convencer de nada, de nada. No, pues digo, cuando están las 10 cerrados es, es por demás. Estuvimos con Marco Cortés y, y tampoco pudimos así hacerle cambiar de punto de vista, pues prácticamente nada. O sea, no es fácil. ¿Qué podemos hacer? Pues las movilizaciones, estas ayudan porque si sí son un mensaje decirle a los partidos, miren, ¿no? Y aquí ustedes no convocaron, convocamos nosotros la sociedad civil y si hay gente, si hay disposición, si hay exigencia. Podemos apoyarlos, se hacen las cosas bien, ¿sí? Pero al mismo tiempo no te, no te hacen todo el caso así, ni te... ellos traen su dinámica, ¿me entiendes? Es más, ni siquiera... después del 13 de noviembre, muchos dijimos, ese es mensaje también para los partidos de oposición, no solo en lo de la reforma electoral. Entonces, oigan, tómenos en cuenta. Nos consultaron el acuerdo este entre el PRI y el PAN, de, que anunciaron después de que el PRI en el 23 y el PAN en el 24... ¿Consultaron a las organizaciones cívicas con las que tienen contacto? No, no, nada, fue sorpresa para todos, nosotros también. De hecho, se los reclamó un poco a Marco Cortés, se los reclamó Claudio González, le dijo, oye, pues ni siquiera nos preguntaron cómo veíamos o qué onda. O sea, que el chiste trabajar juntos, no que ustedes hagan por su lado y nosotros nomás aquí viendo y apoyándoles incondicionalmente no, son duros de roer los partidos y los que han estado en partidos lo saben <ríe> eh, no es mucho lo que podemos hacer pero sí, en esta coyuntura pues esas movilizaciones este, las expresiones de los comentaristas no partidistas de sí, no criticarlos hacia destrucción pero sí de llamarles la atención oigan, por favor, hagan bien las cosas, oigan, vean lo que está en juego oigan, cedan porque sí, las, las ambiciones las, eh, los egos, digo, eso está dentro y fuera de los partidos, en todo, todos lados, somos humanos, lo ves en cualquier ambiente, en el académico, no se diga, pero, pero sí cuenta, y yo he visto mucho en mi trayectoria de trato con políticos, que a veces ellos hacen una realidad que les conviene a ellos cuando tienen ambiciones de ser lo que sea, gobernadores, se construyen una realidad que tú les dices desde afuera, oye, no tiene nada que ver con la realidad, lo que me estás diciendo. Pero es la realidad que les conviene a ellos, donde ellos van a salir gobernadores o presidentes o lo que estén buscando. Y no, los cambias. No, los cambias. Cuando ellos se hacen una idea de, de cómo ellos van a llegar a hacer lo que ellos quieren. Y acomodan la realidad. Eso lo acabo de ver otra vez con Dante. Pero lo he visto con muchísimos políticos. Se hacen la idea... Que desde tu punto de vista no tiene nada que ver con la realidad. Y luego la realidad te demuestra que efectivamente no tenía nada que ver. Pero ellos se la creen porque está ahí la parte emotiva, está la parte de las ambiciones. Y no lo sacas de ahí. Lo he visto, no mil veces, porque sería exagerado, pero sí muchísimas veces. Es de decir, te estás viendo mal las cosas, te vas a tropezar, no es por ahí. Claro que sí, tal, tal, pácatelas. Pero cuando están ellos ahí, no los cambias. Es muy difícil, en todo caso. Muy bien, muy bien. Pues, eh, eh, doctor, le quiero agradecer a nombre del Observatorio Ciudadano su participación en esta tarde. Casi fueron dos horas. Eh, se ve que abusamos mucho de usted. Y le vamos a mandar por WhatsApp toda la relación de comentarios. Y, y si usted considera pertinente, nos responde para que en una se siguiente sesión eh, le le leamos las respuestas que usted considere pertinentes. Son, son muchas cosas que son iguales. ¿eh? Sí, sí hay muchas, pero son en, en el mismo no, sentido. Pero yo creo que sí. Sí tenemos la obligación de leer algunos comentarios, porque si no va a parecer que estamos... A ver. Comentarios, pues sí, pues hay que... Hay, Digo, hay, A ver, Carlos. Hay, tenemos... este pues, hay, hay, hay muchísimos, la verdad. Eh, <risa> muchos buenos días. Eh, Gabriela Ortiz Lozano, que levanten la mano. No es ninguna garantía de honestidad. Varios corruptos hasta la médula siempre son los mismos que están ahí. Eh, también ella, procedimiento puede ser honesto, pero el candidato no o sea, sobre el, el asunto del candidato, eh, Luis Arce, un procedimiento limpio con partidos sucios, pues ese es el fracaso, es lo que comentan también aquí. Eh, eh, se requieren nuevas instituciones políticas con dirigentes probos, procedimientos nuevos y confiables que creen confianza en la gente. Eh, Considero que lo que hay que erradicar es la corrupción y el nepotismo en los tres niveles de gobierno. Es la raíz de muchos problemas sociales que afectan al pueblo, dice Mario Rodríguez yebra eh, Luis Arce, Santiago sabe que no ganaría, pero quiere el presupuesto de su partido, porque no lo ve, no, no ven lo que opina la gente sobre los partidos de coalición. Eh, María Gabriela Ortiz. El PAN en Guanajuato es un partido corrupto con un estado fallido y pobre, ya que mencionan a AMLO que no se supone que es para el próximo sexenio. Al PAN le regalaron la gubernatura en Guanajuato con Carlos Medina Plasencia. Está comprobado que son corruptos. Eh, Mario Rodríguez Llebra. Los resultados en las próximas elecciones locales, federales y municipales dependen mucho de la sociedad, de que la sociedad se involucre en política e investigue y analice las plataformas de cada aspirante y el partido político. Eh, Armando Morales, doctor. No hay duda que México necesita verdaderos líderes políticos y jóvenes que tengan ética y el verdadero deseo de servir a la sociedad. La triste realidad es que hasta ahora, en la mayoría de los partidos políticos, solo ofrece pseudolíderes astutos que realmente lo que buscan es su propio beneficio. Eh, a ver, algún otro. María Gabriela Ortiz, este señor no conoce la opinión de los habitantes de México, solo conoce su escritorio, habla de instituciones pasadas que no le sirven al pueblo. Bueno, eh... a lo mejor sí. <risas> si hay corrupción en el INE, en la Suprema Corte de Justicia, etcétera, ¿cómo no hacer limpia de arriba hacia abajo? La situación política y social depende de la, polar, de la politización de jóvenes y niños. Será determinante para la vida de todos los mexicanos", dice Mario Rodríguez yebra eh, Leonora Villegas, Doctor Crespo, se arriesga demasiado en afirmar que hay colusión entre, entre el partido Morena y los cárteles de droga. Son suposiciones personales, así como aquí en Guanajuato, se supone que Samarripa, Samarripa es el fiscal de aquí, está de acuerdo con el crimen organizado. Eh, Felipe Ramírez está viendo. Eh, bueno, eh, por, eso, y por eso hizo Calderón, pues eso hizo Calderón, se jaló al ejército y se lo puso a disposición de García Luna. Mucha reflexión al interior no existe en el PAN. Eh, Mario Rodríguez, este señor ¿por qué no habla ¿por qué no habla de los errores de Fox de Calderón con su super policía en el, y el que entregó a las transnacionales los recursos energéticos y ¿qué más se puede decir? A este señor le falta memoria, bueno, pues es su opinión este eh, hay, hay muchos, ¿eh? este Estoy escogiendo algunos. Uy, no recuperar. No, gracias. Solo ganan algunos. El pueblo no ganó nada. El seguro popular fue un fraude. Las estancias infantiles también. Deberían de conocer la realidad de Guanajuato en cuestión de salud deplorable. Y si no, vayan a darse una vuelta al Hospital General. Lo primero es, primero demuéstrame que no eres del IMSS y del LISTE vayas como vayas y luego te atendemos. Pésimo. Eh, Enrique Avilés, la llamada sociedad, sociedad política ha salido de la sociedad civil. Habría que incentivar las acciones ciudadanas para que los partidos y nuevas organizaciones políticas se ciudadanicen. Estamos hartos de los políticos de todos los colores para mí la alternativa es la organización ciudadana de acuerdo con sus demandas específicas. Enrique Avilés también. Es sorprendente el nivel de cinismo sí de panistas y priistas para tratar de ocultar la colota de dinosaurios políticos que arrastran. Lo, Leonora Villegas. Hoy el Observatorio Ciudadano abrió la puerta para que se discuta el actuar de los partidos políticos. Este, en su primer programa, escogieron darle duro y tú pido a Morena y particularmente al presidente Emanuel Emanado del mismo, ¿podría compartir la programación de las siguientes sesiones para saber cuándo le toca al pan? Por cierto, no hubo invitado del partido. ¿Acaso no hay derecho de réplica? Pues no, no. No, no. no estamos en una sesión, no estamos en un programa, ni mucho menos. Eh, se lo decimos a Leonora Villegas que nos vemos todos los sábados. Este no es el caso. Este es un invitado es su, su posición. Eh, a eso, a eso vino, pero pues, habrá más invitados, no se preocupen, y, y veremos otras opciones, otras <risas> evidentemente. La misma Leonora Villegas iríamos por el voto útil cuando encontremos candidatos y planillas útiles y honestas. Y ahí cerramos con algunos de los muchos este, comentarios que hay. Entonces, ¿Y quiere usted reaccionar, doctor, las este, órdenes? Este no, bueno, desde luego que he dicho, y está, hay constancia de todas las críticas que le hice yo en su momento al PRI y al PAN, y, y que por eso digo que no se trata de regresar a lo mismo. Pero en fin, yo sí veo mucho idealismo en mucha gente todavía del sentido de que sí puede haber gente muy honesta y demás, sí, sí, sí la hay, pero en la política, a la hora de hacer las cosas en los partidos, etcétera, pues es muy complicado, por eso la democracia es casi la única salida, no es perfecta para nada, no es una utopía, no es, pero es casi lo un... como dijera Churchill, ¿no? yo soy muy chorchileano en ese sentido, es muy mala la democracia, salvo que las otras están peor, y por cierto, él se refería a la democracia parlamentaria, ¿eh? o sea, entre, en los otros estaba incluyendo al presidencialismo pero bueno, no, claro que sí, yo digo me dicen, es que en los partidos es que necesitamos a alguien que sea también honesto, bueno, yo espero que en este procedimiento, desde luego pues este eh, la gente escoja al, al, al, al más adecuado, escoja al que más honestidad tenga también en su trayectoria, ¿no? pues se van a dar a conocer, va a haber debates, etcétera eh, que tengan por lo menos el, su hoja pública más o menos limpia o lo suficiente. Perfecciones no hay. Entonces, mucho de lo que dicen los, los comentarios, estoy de acuerdo con ellos. Sí, no, no, no está fácil, pero es lo que hay, y es lo que tenemos que tratar de hacer, mejorar. Que si el seguro popular, seguro que tenía, pero pregúntale a mucha de la gente si prefería eso con todo y las dificultades o nada. Yo, a mucha gente sí me han dicho, ya no tengo nada. Antes sí me, me ayudaron en esto, en esto, en esto. Con deficiencias, pues sí, claro. Todo es mejor. Pero pues, no es deshacerlo, es reformar las cosas, mejorarlas. Hay corrupción en el INE, pues que saquen los que están acusando de corruptos y que procedan. Aquí se acusa de corrupto medio mundo. Y yo digo, bueno, pues si tienen los elementos, adelante, ¿no? que si Córdoba, por decir alguien, y corrupto, pues pues por porque es, pues, nos vamos a esperar a que los gringos sean los que juzguen a nuestros corruptos, como con García Luna, y luego dicen a ver, Calderón, digo, pues, pues si Calderón tiene algo que ver, ¿por qué no los son mexicanos? Claro. No parece. Sí. ¿Dónde...? Está cortando. Sí, se corta la señal. Bueno. Sí, sí se, se, se congeló la imagen del doctor eh, Crespo. Bueno, este, vamos, esperamos que unos segundos a ver si se restablece y si no, pues, pues podemos concluir La, la ah, ya, ya, ya, ya regresó el doctor. Se congeló la imagen. Ah, bueno. Sí, sí simplemente ya darles las gracias, este, despedirme. Desde luego, más adelante, en cualquier momento, si gustan, invitarme otra vez, conforme vayan pasando las cosas, con mucho gusto. Y, eh, y en fin, es un gusto compartir con ustedes esas ideas. Y, Carlos, te mando un fuerte abrazo. Eh, ahí estaremos en contacto. Gracias. Muchas gracias, doctor, este, por su participación en este día, todo su empeño, este, trataremos de sacarlo el mayor eh, fruto de este asunto, y, sí, José Santibáñez, adelante. Doctor, esperamos que regrese pronto. Va a regresar también a la doctora Marván, que ya vino. Me encantaría pedir al coordinador y a Carlos Santibáñez que juntemos a, a la doctora Marván con usted, porque es la a la que no, los debates de callejón y un debate serio, ¿verdad? Mi querido Memo, sí, sí, así es. Sí, muy pues, bien. Muchas gracias a todos. Este les deseo un feliz fin de semana eh, y un buen, muy buen provecho. <ríe> que estén muy bien. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta buenas tardes. Tarde.